Buenas noches gente, bienvenidos a una transmisión más de relatos oscuros. Eh, estamos de regreso después de una semana de enfermedad que todavía me pueden escuchar un poco enfermo, un poco mormado, pero todavía, eh, pero ya estamos mejor. Eh, la última transmisión que hicimos fue me parece el día viernes o jueves, y ya no pudimos hacer más porque ahora la enferma era Andrea, pero pues ahora ya se, ya se siente mejor. Sí. Eh, ten, esa es la, la buena noticia antes de que iniciamos este programa. Y la mala noticia es que como no hemos transmitido durante todos estos días, pues lamentablemente se acabaron los fondos. Y el StreamYard, que es con el que transmitimos, pues... Eh, tuve que contratar ya el básico, ya no puedo, ya no podemos pagar el, el, el que usábamos, que era 50 dólares al mes, es el que pagábamos para poder transmitir, y entonces pues ya no tenemos la cámara de Andrea, la hemos perdido Andrea, solamente saldrá ahí en el fondo, porque con, esta, con este pago solamente podemos tener una cámara eh, en la transmisión y bueno, hicimos lo que pudimos para poder transmitir. Si ustedes nos quieren ayudar a poder pagar el StreamYard, que son 50 dólares mensuales, pues les agradeceríamos muchísimo porque nos harían mucho, mucho bien ese apoyo. Les voy a dejar aquí eh, el PayPal directamente porque con PayPal es el que pagamos el StreamYard. Y bueno, ahorita pude pagar aunque sea el básico. Así que nada más nos podrán ver en pantalla y no tenemos más cámaras ni movimientos y solamente podemos transmitir a tres plataformas, así que ahora no nos acompañan Twitter, no nos acompaña eh, Twitch, no nos acompaña gente de Facebook, solamente están los dos canales de YouTube y una página de Facebook. Eh, y bueno, pues Andrea, bueno déjame mandar un saludo a nuestro amigo Libre Visión que siempre nos saluda desde San Antonio, Texas, ¿no es cierto?, nos habla desde San Diego, California, y le mandamos un abrazo a la gente de TikTok que se está uniendo a esta transmisión, hoy vamos a tener un tema interesante, bonito, agradable, vamos a tener mucho que platicar, y nos sentimos contentos a pesar, pues, de las limitantes que haya, de la carencia que haya en, en actualmente, pero nos sentimos contentos de estar con ustedes. Sí. Eh, estaba, uy, yo, yo me sentía súper enferma pero bueno, ya estamos aquí eh, me gusta volverlos uh -huh. a ver y bueno, hoy eh, pensamos en un tema muy rápido pero bueno, ojalá les guste eh, Le mandamos un abrazo a Librevisión que dice, presidente AMLO cree en los aluches y yo también, yo yo también creo en los aluches yo también creo en los aluches por cierto, en la semana hice un comentario para la gente que es de México, el, el presidente, no sé, bueno, la página de Facebook del presidente subió dos fotografías, una de ellas de un supuesto aluche que habían fotografiado durante la construcción del Tren Maya, y bueno, yo ahí puse un comentario de que era falso, que ese, esa fotografía ya ha circulado desde hace al menos dos, tres años, y pues eh, recibí ahí muchos, muchos likes que me sorprendió bastantísimo, recibí muchos likes, pero mucha gente me fue a atacar a la página insultándome, y diciéndome cosas terribles por haber eh, dicho que la imagen era mentira, por ir en contra del, de lo que mi abuelito, el señor López Obrador, se supone dijo, aunque recuerden en la página de Facebook, no crean que ahí está mi abuelito López Obrador, publicando cosas, o sea, no es él, es la página oficial de él, tiene sus administradores, no sé por qué hayan publicado una fotografía paranormal que, pues, es falsa, que no la tomaron en el Tren Maya, en la construcción del Tren Maya, es, fue muy raro, fue muy raro esa publicación en la página oficial de Facebook del presidente, yo lo hice en broma, es decir, sí es falsa la fotografía, no, no es una luche, ni fue tomada en el Maya. y lo que hice de broma fue poner de que, que el presidente me diera a cargo de, de investigador para descubrir las mentiras y demás, y lo hice en broma, y mucha gente se lo creyó, no sé, hay gente que no entiende el sarcasmo, que es muy rara, muy rara, ya tenía mucho tiempo que no conversaba, no interactuaba con la gente en internet, y me topé con que que es difícil, es difícil, muy difícil eh, que tú hagas contenido, que tengas una opinión, que digas cosas buenas o malas, etc. Es sumamente difícil y la gente que no está acostumbrada a recibir críticas ni insultos ni nada, la verdad les afecta muchísimo. Yo ya tengo muchos años, pero aún así sigue afectando. Entonces, pues eso fue una, una historia que sucedió hace dos días, ¿no? Sí, hace dos días. Y bueno, vamos a iniciar esta transmisión. Hoy vamos a hablar sobre el, una segunda parte, que era sobre lo de Ripley. En la primera parte de Aunque Usted No Lo Crea, habíamos hablado de quién había sido Robert L. Ripley, cómo había iniciado su carrera y lo, las maravillosas cosas que nos dejó. Hoy, afortunadamente, pudimos comprar eh, revistas viejitas, antiguitas, de Aunque Usted No Lo Crea, en donde trae apartados, de curiosidades y de cosas que, aunque usted no lo crean, sucedieron y son o fueron reales. Así que hoy vamos a, a tener muchos temas, gracias a las revistas de Ripley, eh, que, que muchos recordarán en el programa de televisión, y que muchos otros sí sabrán de la historia de aunque usted no lo crea. Andrea está un poco callada el día de hoy, porque como no tiene cámara, sí se siente un poco no. deprimida. Sí, porque si no, no nos van bueno, a dar, sí, va. bueno, sí, no sí. nos van a ayudar para pagar el, el StreamYard. Sí, sí, A ver, repito, vez. Andrea se siente pues un poco triste, ya la ven, ¿no? Como que no está tan tan, tan cómoda y es que le hace falta su cámara, pero pues con la ayuda de todos en el PayPal que nos apoyen para pagar la mensualidad, ya tendrá su propia cámara, Andrea, ¿verdad? que es sí. triste por eso, ¿no? sí bueno, sí muy bien. vamos a darle con lo que tengamos, les agradecemos inmensamente y bueno, a, además de que, de que pues esto se ha convertido ya en, en creación de contenido recuerden que son 15 años ya, cumplí mis 15 años haciendo contenido y que en un principio, al menos unos 7 años fueron completamente eh, por por eh, por gusto, por placer, por, por interactuar, eh, pues ya las circunstancias y las condiciones nos hicieron creadores de contenido. Y entonces ustedes entienden muy bien, pues que no solamente lo hacemos por, porque queramos ganar dinero, sino porque también es una forma de expresarnos, es algo que seguimos haciendo desde hace mucho tiempo. Y que nos ha gustado mucho estar con todos ustedes. Y, y en lo personal, me parece que si yo dejara de hacer transmisiones o dejara de hacer este tipo de contenido, eh, le dejaría la puerta abierta a mucha gente que, que lo hace con malas intenciones. Y eso es lo que a mí me molestó desde un principio, de que pues hay, haya mucho show y, y poca seriedad en estos temas que tanto me gustan. Gracias mi hermanazo, Aniel Max. Aniel Max, mañana te mandamos tu, tu guía, mi hermano, te mandamos un abrazote, gracias. Aniel Max se, se llevó los, eh, los muñequitos, ¿verdad? Los muñequitos tatuados, tatuados sí. Son bien bonitos. Gracias mi Aniel Max, mi hermanazo, hasta Veracruz. Bueno, hemos regresado después de unos días de ausencia por enfermedad, Íbamos muy bien, me había encantado cómo habíamos hecho cada programa de Relatos Oscuros. Estamos en la segunda temporada, también estamos eh, compartiendo estos, estas transmisiones como podcast para Spotify. Y bueno, hoy retomamos el sendero, esperemos que les guste, esperemos que se sientan acompañados y vamos a platicar muchas cosas interesantes. Así que ahora sí, preséntate, creo que no ahora te había dejado, sí, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Mucho gusto, soy Andrea. <risa> eh, ah, traigo uno, unas curiosidades muy chéveres de Ripley. Entonces, pues bueno, ojalá les guste. Y quería mandar saluditos a Becacha, a Chamuquín, a Dark Angel, a Álvaro, a Imura, mmm, a Ghost, a quién más por ahí, por ahí que vi. A Chamuquín, ¿no? A ¿no? Chamuquín, ah. A José... ¿A quién más? aquí quién más? Eh, sí, a vos, ya. Y bueno, a todos, y ojalá pues les guste lo que se viene. Bien, pues ahí estábamos bueno, a iniciar a... esta transmisión. Gracias a todos los que entran en las tres plataformas que estamos transmitiendo ahorita. Y esperemos que con el paso del programa haya muchas más. Pues bien, compramos estas revistas. ¿Tienes ahí algunas? miren. Aquí tenemos estas revistas que son de Ripley, unos libritos que son de los años 90, y ya habíamos dicho que a Ripley le gustaba, por ejemplo, los animales que salían como mutaciones, animales de dos cabezas, de cuatro patas, etc. Aquí tenemos en portada una de estas vacas de dos cabezas, y que son impresionantes. De hecho, ahora que, aunque usted no lo crea, y que Ripley no lo escribió, sino que yo lo leí hace, el año pasado lo leí, tengo por ahí guardada la nota, sobre el descubrimiento de un dinosaurio, es un dinosaurio pequeño, no grande, que quedó fosilizado, quedó plasmado en una piedra, la, ves que la, las piedras como que se quedan muertos y ahí de, quedan la, los huesos y queda la forma, pues bueno, así descubrieron, un fósil o una marca de, de un dinosaurio, pero que tenía dos cabezas. ¿En serio? Uh -huh. Está padrísimo. Ah, sí, yo me acuerdo, pero era bebé. Sí, o sea, no bebé, es chico, es chico. Ha mm. como del tamaño de, quizá de un perro o de una gallina, ¿crees? Sí, era pequeñito, creo que lo vi. Y tenía dos cabezas, ¿verdad? Sí, es creo como... que lo vi. Sí, tiene dos cabezas. Pensé que era bebé, por lo que se veía chiquito. Sí, bueno, no, no sabemos cómo es. No tengo aquí la fotografía, nada más voy a me acordé. Buscar? Pero tiene dos cabezas, un dinosaurio de dos cabezas. Y de por sí, los dinosaurios se nos han hecho impresionantes e increíbles. Y en una transmisión. ¿Cómo lo puedo buscar? Dinosaurio. Fósil de dos cabezas, yo creo. Fósil. Oh, sí. Me gustaría que en una transmisión habláramos de las curiosidades de los dinosaurios, porque hay muchas. A mí ah, me encantan los dinosaurios. Ya lo encontré. Y eh, si sí, de por sí son extraños, ahora un dinosaurio de dos cabezas sí. es. ¡Wow! ¡Fantástico! ¿no? Te mando la foto para imagínense. que te las enseñes. ¿Ah, sí tenemos? Sí. Ah, ah en, el, en el WhatsApp, ¿verdad? Sí. Vamos a ver si podemos compartir pantalla. Um, sí. Claro, y como se ve pequeñito, yo pensé que era un bebé, o sea, un bebé dinosaurio. A ver, vamos a ver. Ah, miren, aquí está la fotografía, sí, es esta. Sí. Aquí está. ¿Quién sabe si es un bebé dinosaurio? No lo sé. Pero de que es un fósil, ahí está. Sí. El fósil es como un ave, como un ave reptil. Eso me gustaría platicarlo con un con un paleontólogo. Sí. Porque, o sea, ¿los reptiles eran aves? Sí. La, o las aves eran reptiles, más bien, ¿no? Las aves eran reptiles. Porque entonces, miren, aquí se ve como un ave reptil. Sí. Se ve como una cabeza de ave, uh -huh. pero tiene una cola como de reptil. ¿Ya viste? Sí. sí. Dice Gossy Wall un Doduo. Uh -huh. ¿Sí sabes qué es un Doduo? No. ¿No? ¿Es un pájaro de Pokémon? ¿Doduo? ¿Doduo? Ajá, es un pájaro. Uh, pensé que era un Doduo. <risa> no, Un Doduo. Do do Creo que ah. se llama Doduo el de Pokémon, que es así, eh, con cuello largo y dos cabezas. Ajá. Uh -huh. Un abrazo a toda la gente que nos ve desde Ohio, toda la gente que nos ve desde Estados Unidos, le mandamos un abrazote, estamos en vivo y en directo, ya con algunas no, cosas de aunque usted no lo cree. Yo sí creo que sea, ¿ya dijeron que era real o no? Sí, sí, es real, sí es real, es real. Sí, ah, es real. No, bueno. Ah, bueno. Porque sí, sí me gusta eh, ese fósil. Estaría padre que hicieras un dibujo de la criatura, o sea, viva, no el fósil, sino cómo se habría visto con vida. Sí. ¿Verdad? Sí. Un saludo para The Panda clown que dice que nos ve desde Campeche, un abrazote. Se dice, Imura Batsusai. se dice que así se crearon los dragones, encontraban los fósiles de dinosaurios y pensaban que eran dragones. Uh -huh. Podemos, podemos sí. platicarlo en el, en el capítulo de dinosaurios, sí. ese tipo de, de cosas. Sí. Dice aquí Luis Rendón. También las víboras de dos cabezas que anuncian los merolicos en la Alameda Central de la Ciudad de México y le anuncian que va a aparecer la víbora de Chimino, el animal del demonio. Una víbora de dos cabezas. ¿Están alboreando? Oh, ¿Cómo es eso, Luis Rendón? Víboras. He ido a la... Bueno, de que hay animales que, tienen, que han nacido así con dos cabezas. Pues... Sí hay víboras de dos cabezas, ¿verdad? Sí, sí, sí han, sí han sí. nacido víboras de dos cabezas también. Dice Rebeca Hernández, los antepasados del T-Rex son las gallinas, aunque usted no lo cree. Sí, sí, sí. Y Blue Brother nos mandó cien pesotes, dice, qué gusto vernos de nuevo, espero un día toquen el tema del efecto Mandela, realidad o falsa percepción. Está M bueno ese tema. Mi ¿sí? hermano, sí, ¿sabes que El viernes, Blue Brother, eh, todavía no confirmamos, pero el viernes a lo mejor está con nosotros nuestro compañero, nuestro amigo Pepe, quien va a hablar de algunas conspiraciones, le voy a decir que si puede hablar del efecto Mandela, me encantaría que él lo manejara, y si los confirmo por ahí del miércoles o jueves, para que el viernes eh, sepan que vamos a tener un invitado, que es eh, nuestro amigo Pepe, nos va a traer una sorpresa, nos va a decir una muy buena noticia para la gente de Monterrey, el viernes, así que estén pendientes de esa transmisión, que hablaremos sobre... Eh, conspiraciones, y vamos a hablar, gracias a Blue Brother, de efecto Mandela. Él debe de saber mucho muy más. Ya Nelson Mandela Anel Sol dice Mandela. No Nelson Mandela. Así que vamos, tienes algunos datos en las yo revistas, tengo, ¿no? Yo tengo, es que aquí busqué Ajá. de las revistas aquí en internet y rápido. Entonces eh, encontré que existen dos países donde no se puede comprar Coca-Cola. Dice. Si bien puedes obtener Coca-Cola casi en cualquier lugar, hay dos países donde no se vende. Al menos oficialmente. que es Cuba? No sabía. ¿Uh? No tenía idea que Cuba, en Cuba no, no se podía comprar Coca-Cola. ¿O será eso de ya de los años 70 o antes? Yo creo que... ¿Alguien ha ido a Cuba? Cuba, mucha gente va a Cuba, ¿eh? Sí. Díganos si sí venden Coca-Cola o no, porque eso me... Sale, me... Sí. No me lo esperaba, ¿eh? Sí. Cuba y Corea del Norte. Ah, ok. Dice, Coca-Cola salió de Cuba. De, ah, ya, aquí está. Coca-Cola salió de Cuba después de la Revolución. Cuando Fidel Castro se hizo cargo y la gaseosa nunca se ha vendido en Corea del Norte. Aunque hay informes de ventas clandestinas, Coca-Cola también estuvo ausente de, de, ausente de Myanmar. Myanmar. Myanmar. Durante uh -huh. décadas, pero eso cambió hace unos años. Esa es una curiosidad. Oye, qué extraño, imagínate, la Coca-Cola en... ¿Sabes cuántos países hay en, en el mundo? ¿Cuántos? No, te pregunto, ¿no sabes? No. Son como 253. A ver, Alexa, ¿volumen 7? No, yo digo que más. Alexa, ¿cuántos países hay en el mundo? En la actualidad. Hay 195 países en el mundo, de los se cuales pasa. 193 son estados mm. miembros de las Naciones Unidas y dos son estados observadores no miembros, la Santa Sede y el Estado de Palestina. ¿195 países? Me, me pasé. ¿Cuántos habrá visitado ya Luisito Comunica? ¡Qué envidia! Luisito Comunica ha visitado tantos países. 195 son en total, no lo sabía. Y bueno, en 193 se vende Coca-Cola. O sea, imagínense, es, el Coca-Cola es del diablo. ¿no? ¿Por qué? Pues imagínate eh, conquista el mundo, ha conquistado el mundo. Y Cuba y Corea del Norte no, y fíjate que qué curiosi curiosidad es esta que a Cuba y a Corea del Norte los satanizan, es decir, eh, que son países malos. Sí. ¿Verdad? Sí. Qué raro. Uh -huh. Qué raro. Dios dijo, hay de aquel que diga que lo, de lo bueno malo y de lo malo es bueno hay de aquel que diga que lo bueno es malo y lo malo es bueno así, sí. o sea los países conquistados por Coca-Cola señalan que Cuba y Corea del Norte que no tienen Coca-Cola son malos sí. y ellos Cuba y Corea del Norte a su vez dicen que, todo, que todos los otros países son, son malos, malos, que es el capitalismo no uh -huh. y que ellos eh, ven por su gente y que por eso la cuidan oye, pero qué raro ir a Cuba y no ver una coquita por ahí, o no sé, o sea, debe ser a ver, tenemos, tenemos una llamada telefónica, y tenemos un super chat eh, mi hermano, déjame primero mandarle un saludo a Chilanguita Gandhi, que nos mandó 10 dolarotes Chilanguita, qué buena onda oh, Chilanguita. hola Ox, espero que todos te apoyen para llegar a la meta tengo, tengo un nuevo trabajo y espero ayudarte mucho más un saludo, Yo eres tú Andrea, unos dioses los anillos, respeto, me voy a apoyar, please. Chilanguita, felicidades y me alegro mucho que tengas un nuevo empleo, que te dé más eh, oportunidad de crecimiento y que también te dé oportunidad de que te entretengas con nosotros todas las noches aquí contando historias. Gracias, Chilanguita, un abrazo por el super chat. Gracias. Mi amigo, buenas noches, ¿quién habla? Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Habla este Roberto. Hola, Roberto. Roberto, ¿de dónde nos hablas? De Puebla. De Puebla, Roberto, de Puebla. Bienvenido, mi hermano. ¿Cuántos años tienes? Déjame adivinar. ¿Tienes 22 No, ojalá. ¿Cuántos tienes? Tengo veintiocho. Ah, ¿Te escuchas de 22 Está más chico. Sí, ¿verdad? Sí, bueno, sí. a veces dice es que tengo voz de mi, igual que a mi papá, pero a veces me confunde. <risa> pero... <risa> a ver. Es que sí, nos llevamos... No, así que nos llevamos igual y... Y luego contesto y dicen que no, que soy mi papá, que sabe que... Oye... Pero este... Para... Ajá, ah, eh, yo te dime. pregunto, yo te pregunto. Entonces, ¿has ido a Cuba? No, no, no. Ah, entonces, eh, ¿conoces de Ripley? Y que nos quieres contar una de Ripley. No, quería yo este... <risa> es que, la verdad, me, me acabo de salir de bañar, estaba yo este... <risa> Puse la transmisión mientras me estaba yo bañando. Ajá. Ah, entonces, entonces ¿te gusta la Coca-Cola? Que... Nos vas a hablar Ajá, de la Coca-Cola. Sí. Ah, sí. Usa la Coca y la, la cubas también. Ah. Las Cubas. Eh, y, <risa> Pero te inyectas Coca entonces. No, no, no, ¿cómo crees? No. no. Pues dices no, que la coca, y las, la coca y las Cubas. No, las Cubas y la Coca-Cola. Ah, la Coca-Cola en no la cubas? tomo. Ah, ok. Ajá, es tomo. Mi ok, mi hermano, a ver, sí, cuéntanos. Este. Yo creo que no venden la coca ahí, porque ves que están sancionados, tanto Corea del Norte como Cuba. Uh -huh. Yo creo que como son empresas estadounidenses, por eso no este, uh -huh. no tienen permitido vender en esos países. Eh, claro, ellos no permiten que entren esas empresas este multinacionales o transnacionales, o no sé cómo se les diga, ellos no permiten que entren, precisamente porque eh, es parte de lo que ellos llaman el capitalismo, del imperio, y países, por ejemplo, como Bolivia, también no dejó, o bueno, más bien eh, eh, este, sacó a McDonald's. Sí. Ajá, es lo que había también. Deja de que no había McDonald's ahí. ¿Tú podrías vivir y sin Coca-Cola? Y creo que el, está prohibido también tener Electra, no sé qué, creo, creo que también en Bolivia, en las empresas de este señor Salinas Pliego. Ah, ok, Salinas Piego tiene, sí, tiene Electra y Banco Azteca. Ajá, sí. Y no ves que también pasó con lo de Huawei, que también ya no dejaban dejamos usar este, la Play Store sus teléfonos. Ah, sí, bueno, Huawei fue, fue prohibido ah, en Estados una, Unidos. Una sanción de Estados Unidos para, para China. Claro, por la competencia que estaba brindando este eh, Huawei con respecto a Apple, y bueno, Estados Unidos dijo que fue porque eh, podrían hacer es, espionaje por medio de sus dispositivos chinos, pero pues era por la competencia que le estaba dando con todo el... Eh, la Huawei, sí, es también. Y ahorita Rusia, ves que también, y ves cómo está la guerra ahorita. Uh -huh. Pero también no, no, tiene, no, no les permite usar nada de Google Play, y Play Store y Facebook. Decir? Facebook tampoco, ah, Instagram ajá, ni, ni YouTube tampoco. No, sí, exacto. No se sí. cuenta no, no, no, no, no, por allá, sí, tampoco. Sí, yo vi por ahí un video de una rusa que se estaba quejando de que no podía comunicarse por Instagram. ¿Tú adoptarías una rusa? Este, no lo sé. O sea, si una este... rusa te dijera mira, me mantienes eh, y me das papeles eh, como mexicana y me voy contigo. Mm, no, yo creo que no. no. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Estoy casado. Ah, no, pues sí. No ya. se puede. Pues mejor, porque las rusas son frías, muy frías. Sí, sí. <risa> Oye, ¿y, pod gente? y podrías vivir nah. sin Coca-Cola. Este, yo creo que sí, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que sí, sí, porque de hecho casi no tomo. Ok. No soy, este. No me vas a creer, tomo como una vez al mes. Oh. No, no, pues si este, lo tomo que tomo te ahorras. Agua y... <risa> Lo por agua este natural casi siempre trato de tomar y, y agua de sabor ah no no bueno, lo que prepara mi esposa no ah no pues sí fíjate te tienen bien claro. consentido sí sí eso sí pero pues este más hablaba yo para eso okay. no ok y para saludarlos y qué bueno que ya están de regreso ah qué bueno y que, y que ya están bien ¿No? Gracias, mi hermano. Qué bueno que ves las transmisiones y que te gustan. No, no te escuché, perdón. Qué bueno que ves las transmisiones y que te gustan y que, pues, nos llamaste para saludarnos y para contarnos un poquito de esas sanciones o estas mercancías que no se pueden mm -hmm. entrar a esos países. Sí, y de hecho, este, ya te había marcado la vez hace tiempo, hace como, bueno, fue en diciembre, en tus 15 años. En mis 15 años. Muy bien, mi Ajá. hermano. Pues te agradezco que nos vuelvas a llamar. Sí, y... te, me, te marqué para saludarte. Eso. Gracias, mi hermano. Sí. Así que este... Y del, yo solo... Así que no vi la foto porque digo que el hermano estaba yo escuchando. Uh -huh. No sé, si este... Es que en las ferias sacan mucho eso de los animales extraños. y No es que... Ajá. Una vez cuando tenía como, una vez cuando tenía como 10 años... Fui a este a una feria y... ¿Ves que lo... ¿Cómo se llama eso? ¿La ¿Atracción? Sí, una atracción. De la, casa, la casa del horror, o no sé. Uh -huh. Que sacan que, que... La serpiente de dos cabezas, que la cabra con dos cabezas. Que la mujer la ¿no? El, ajá. Y este... Y que la serpiente con cabeza humana. Sí. ¿Tú has entrado a, a ver esas mis... curiosidades? Sí, sí, nada más una vez. ¿De qué había? Eso te digo que el, el gallo con plumas de peluche. Ah, caray, un gallo ya con plumas es... de peluche. Qué raro. Sí, y sí se veía así, real, pero ya vi uno de tus videos, ese de la serpiente con cabeza de Mujer. humana. Ajá. Y pues la verdad no, no me acuerdo qué, qué conclusión dice esa, alguna esa vez, pero sí ya tiene tiempo ese video que lo vi. Ok, ok. En tu canal. Pero, este, creo que sí, eh, una dijiste que era falso, creo. Sí, sí. Y ya de ahí me, me desilusioné. no, bueno, a lo mejor todo lo que vi ese, ese día fue falso, ¿no? Aunque la cabra con tres patas o cuatro patas, ¿no? No me acuerdo. Y se vea muy real. Ya. Sí, sí, y exactamente. Yo creo que, este, que a lo mejor pudo haber sido lo mismo, a lo mejor sí... Y si llega a pasar, yo creo, una, ¿no? de que nazcan animales así con dos cabezas. Sí. O con sí. otra extremidad, ¿no? Claro. Y que por eso a lo mejor también... Este, Ripley también pudo haber encontrado un animal. No, un fósil más bien, ¿no? Porque no lo no, no ah, pudo bueno. haber encontrado vivo. Sí. oye pues Por lo mismo, ¿no? Oye, mi hermano, ¿es, ¿ahorita estás ahí con sí. tu esposa? No, no no estoy, sé, este... En ah. la cocina. Ah, qué bueno, porque si no, sí. ¿qué tal se escuchaba lo de la rosa? Yo no sabía que eras casado. No, no, es que este ya está durmiendo ella. está con mi hija. Ajá. Y ella está acostada. Ah, bueno, bueno, entonces qué bien. Más que... terminé de, de trabajar apenas. Ah, órale, ¿vas llegando? No, trabajo en mi casa. Ah, órale. Ah, pues está bien. Yo me, me dedico a la maquila y aquí tengo mi tallercito. Maquila, qué, ¿qué maquilas? Este, bolsas. Bolsas. Órale, uh -huh. órale. Entonces ahí en tu casa tienes el taller. Sí, sí. Ah, pues hecho, qué... este, ya llevo, este, ocho años trabajando en esto ya, desde que me junté. Ya, entonces no has salido a la calle, ¿te tienen como prisionero? ¿Estás en una esclavitud moderna? ¿Nos quieres decir algo? <risa> sí, ¿eh? <risa> Por, por mí mismo, ¿no? Ok, mi hermano. Bueno, pues te mandamos un sí. abrazote. Pues igualmente, y mucho gusto saludarte y ay, te quería contar unas, unas historias, pero no te he podido llamar y aparte pues no van con los temas. Órale, pues sí, ¿No? ahora que, que vayan con el tema, pues sí te agradecería que nos llames para que nos eh, nos ayudes con más, más datos sobre lo que estemos hablando. Sí, este... Apenas que regresaron, vi la transmisión pero la vi, la repetición al otro día y como dejaste que marcaran así para contar las historias uh -huh. pero pues no, no me enteré no sé qué hice ese día pero ya no me enteré que transmitió. aunque tú transmitiste tarde, ¿verdad? Después de las once Yo creo que sí, ajá Y ya estaba yo dormido, pues ya no los vi Ok, pero pues sí bueno, ya pues, estamos de regreso Ok. Mucho ánimo y no te dejes este sentir mal por esa gente que no entiende más busca cualquier pretexto para enojarse, <risa> para ofenderse. No, cae, no, Un día vamos a hacer una, una transmisión hablando de los trolls de internet. Sería bueno, ¿no? Sí. Bueno. Sí, Leo más en Twitter que son bien tóxicos. Uy, sí. Ah, no. Sí. sí. Nos, nació esa red más para pelear y ya. <risa> Muy bien, a lo, a lo baboso, nada más, pelear a lo baboso, nada más porque. Como si fuera a hacer caso, ¿no? <risa> sí. Okay. Salos, un abrazo. Bye. Igualmente, bye. Yes. Bye. O sea, ahí tenemos a nuestro amigo Roberto desde Puebla. ¿Sabes qué? También se me ocurre que podemos hacer un programas sobre curiosidades de cada. Estado, de México, de, de El Salvador, de Colombia, de sí. Paraguay, de Argentina. O sea, hay infinidad de temas interesantísimos por sí. platicar y que conozcamos, ¿no? Sí. Porque así aprendemos cosas. Mira, ahorita yo no sabía lo de la Coca-Cola. ¿Tienes otro de esos datos? Tengo más. Y dice, la cara de Alpachino fue el primer logo de Facebook. Las redes sociales también están rodeadas de ah. leyendas acerca de su creación o contenido que tienen en la plataforma. Es así que contamos un dato curioso de Facebook. Pues quizás pocos lo saben, pero el primer logotipo de la gran red social era el rostro del conocido actor Al Pacino. Eso sí no tenía ni idea tampoco. O sea, la cara el, de Facebook. Sí, el cual fue catalogado como el tipo de Facebook. Pero en el 2007 se hizo el cambio al diseño original que se mantiene hasta ahora. Entonces, la primera, eh, o sea, fue así. El primer rostro era la cara de un cochino. Mira, la cara de un cochino. Era ah, así. Yo entendí como que de un cerdo. ¿Será que sí se puede ver? A ver, acércalo por ahí. Era la cara de un... de un... La carita de Alpachino, o sea, ah, en, en, en caricatura, ¿no? en En Alpachino, ah, yo entendí de un cochino. ¿De Alpachino? ¿Esa era la cara <risa> ¿Un de... ¿Un cochino? ¿De Facebook? No, era un... Era, un, era el actor de Scarface, sí. exacto, Andrew ¿En serio? ¿Esa es la cara de Facebook? Sí, imagínate. O sea, yo creo que. Pues claro, porque fueron chavos, ¿no? Creo que los que. Los que hicieron Facebook. O bueno, sí, sí, ¿no? Sí. Yo no he visto la película. Ah, está la película de este. ¿Scarface? No, no, no. La película de. Del de Facebook. ¿Cómo se llama? Nuestro patrón que nos está viendo ahorita en Facebook. ¿Qué? ¿Cómo se llama? El de Facebook. ¿Steve Jobs? No. Ah. <risa> es, es, este, está jo igual. Donnie Jeb. Donnie Jeb, no, Steve Jobs, ¿no? Um, este, ¿Cómo es que se llama? Se um, llama? Um, Red Social se llama la película, exactamente, Ghost in the Wolf. Red Social. Eh, ah, bueno, esa sí no la he visto. Cadela. Mark Zuckerberg, gracias. gracias. Mark Zuckerberg, yo es que Steve Jobs. ¿No he visto la película? No creo, ¿Crees que ahí aparezca ese dato? Mm, yo creo que sí, porque se supone que Aquí dice que Facebook empezó con ese dibujito, entonces yo pues me imagino que sí debe aparecer. Bueno, interesante ese dato. Vamos a buscar uno de los libritos. Listo. Vamos. Voy a decir el último. A ver, bueno. Sí. Dice, antes se creía que la fotografía capturaba el alma de las personas. Uh -huh. El mito de la fotografía del siglo XX era asociada con los fantasmas. Uno de los datos curiosos de la fotografía se da en Pekín, China. Pues se pensaba que la fotografía se llevaba el alma de las personas, además se consideraba ofensivo retratar al emperador. Sí, eh, qué curiosidad, porque en México también... Eh, yo hablo siempre desde, desde donde nací, ¿no?, de donde conozco. Bueno, siempre digo México, pero seguramente en países latinoamericanos también tendrán historias similares, que acá los indígenas, por ejemplo, de Chiapas, no se dejan tomar fotografías... Porque dicen que les robas el alma, uh -huh. que capturas su alma, la, la, la, la tomas prisionera. Sí. Por eso no permiten tomarse fotografías. Como una chica que aquí hablábamos, ¿no? Una vez que contábamos que, que yo pintaba las fotografías, o sea, las, las modificaba y alguien dijo por ahí que si yo le pedía permiso a los muertos para modificar ah, sus fotografías, sí, cierto. ¿no? Ajá. Uh -huh entonces sí, sí es cierto, uh -huh. allá en Colombia no, no pasa lo mismo, o sea, que los indígenas digan, no, oh, que okay, la fotografía nos roba el sí, espíritu, claro. Sí, sí, claro, los, los sí. o sea, ¿cómo, cómo, de dónde surge eso?, si por ejemplo, China, de México, de Colombia, todo está alejado, y son indígenas, que se mueven en una región, y cómo es que lo mismo opinan los Habitantes de aquellas regiones apartadas De estas regiones apartadas Pues Se pasan el chisme De boca en boca, boca No, en pero, boca, o sea, ¿no? los, entre indígenas No creo que, ah, ya andan tomando fotos Eh, pónganse chingones Pónganse chingones que les van a robar el alma Pásen la voz, o sea, no creo ¿No? No creo que vayan con un Pero el, no, eso no es de un momento a otro Es de, pues años, años, años No lo sé no, no creo que con el perifoneo... ¡Pónganse chingones! ¡Están pasando a tomar fotografías! ¡Les voy a robar el alma! ¿No? No, pues eso es de... Pues imagínate, hace muchos años. Dice ¿no? John Cruz, es que los chinos están en todas partes. Puede ser. Puede ser que sí, los chinos sí. estén en todas partes y, y los chinos hayan traído todas esas ideas precámbricas, ¿no? Arcaicas. ¿No? Sí. Esos sí, chinos. Sí, sí. Espero que no haya nadie chino aquí, pero... No, o sea, no. No, me gusta cuando hablas como mexicanos, dice Andrew. No, a mí no. <risa> a mí no. Muy bien. Aquí vamos a ver, tenemos aquí en los libritos a ver, cuenta, datos. Cuenta. A ver, aquí tenemos datos en los libritos y dice, el último suspiro de Thomas Alba Edison está preservado en una botella en el Museo Edison de Greenfield Village, Michigan. El último suspiro de Tomás Alba Edison. ¿Cómo ves? Mm. Oh. O sea que cuando se estaba muriendo de... ¿Alguien en chinga le puso una botellita y, le, y lo tapó? Se puede, sí. O sea, pero... Cuando cu se puede... O sea, pues bueno, yo no sé por qué lo harían, ¿no? Pensarían que, que iban a agarrar el arma así, ¿no? Pero sí se puede alcanzar porque hay gente que... Cuando van a morir, entonces hacen como el último suspiro. Entonces, yo creo que lo hicieron así ¡pi! rápido. O sea, pero me, me parece una falta de respeto que alguien ya esté preparado con su botellita, esperando a que dé su último aliento de vida. Dice John Sebastián: He asistido a unas indígenas colombianas como profesor y ellos son muy escépticos. Eh, hmm. eh, profesor, y ellos son muy escépticos al ver tomar una foto de los lugares o de ellos. Creen que se lleva parte de ellos al hacerlo. <risa> Muy bien, muy bien. Yo Sebastián, mira, en todos lados dicen que la fotografía te roba energía, te roba el alma, etcétera. Sí, sí, Esto sí, es raro. Y bueno, hablando de Thomas Alva Edison, ¿sí sabías que Thomas Alva Edison a ver qué inventó? ¿Y por qué me preguntas a mí? No, pregunto <risa> si, si sabes, ¿no? ¿No sabes? El, el, el teléfono. No, ese fue Gran Bell. <coughs> eh, bueno, sí, Thomas Alba Edison eh, fue, el del, fue el del bombillo, ¿no? El del foco, mm. ¿sí? Bueno, pero ese no, la, la electricidad, dice John Cruz, no, la electricidad no, el bombillo, la bombilla. Pero quería hablar de otro de sus inventos. Thomas Alba Edison, al parecer, estaba interesado en poder capturar voces de los muertos. Entonces, él, buscando comunicarse con los muertos, terminó inventando eh, el fonógrafo, me parece. Y, ah, bueno, ya perdón, <risas> Y, este... También Thomas Alba Edison inventó el primer disco de, de las muñecas, con, o sea, el primer disco donde se podía escuchar las voces en las uh -huh. muñecas. O sea, una es muñeca... La voz. La voz, exactamente. Por ejemplo, mamá. Exacto, esas voces. Uh -huh. Thomas Alba Edison inventó ese, ese primer disco de una voz de, para una muñeca. Eso uh -huh. no sí sé si no sabía. Alexa... Alexa, ¿qué inventó Thomas Alba Edison? Thomas Alba Edison inventó la lámpara incandescente y el fonógrafo. El fonógrafo. Sí, uh -huh. sí. Uh -huh. La lámpara incandescente que es el bombillo y el fonógrafo. Uh -huh. Entonces dice que él buscaba capturar las voces de los muertos uh -huh. y terminó inventando el fonógrafo. Bueno, y muchos de los, de los inventos que se han hecho ha sido así, ¿no? Por error o eran para otra cosa y resultaron siendo para otra. Sí. Uh -huh. Dice Oliver Francisco, Thomas Alva Edison, dicen que era de otro planeta, eso dicen los conspiranoicos. Mira, que si nos volvemos conspiranoicos o locos o empezamos a... a cuando fa, te fanatizas por alguien, podríamos decir que si sí, robamos la botella donde está su último suspiro y la absorbemos, podríamos tener las capacidades de Thomas Alba Edison. ¿Mm? Podremos hacer una historia con, con, se te mete el alma de eso. ¿no? Sí, exacto. Podremos hacer una historia con eso. No sabía que había una botella que preserva el último suspiro de Tomás o Tomás Alba. Eso sí está X. bueno. Qué interesante, uh -huh. no, qué raro. Aunque no creo que esté el alma ahí no, pero sí, pues está interesante eso. Andrea. Como para atraer a la gente. Qué raro, qué curiosidad, está en el museo de Edison, exactamente en el museo en Greenfield Village, Michigan. Bueno, aquí dice otro, otro aunque usted no lo crea, el jefe de la tribu Tabora del Oriente de África usa como sombrero oficial una tetera con cuernos. Tetera con cuernos. ¿Cómo es el dibujito? Mira, no lo puedo imaginar pues eso. Enseñar, Aquí está. Mm. Una, una tetera, una tetera de té con cuernos. Esto me recuerda, ahorita les voy a enseñar el dibujito a la gente mm. para que vean cómo el jefe tiene... Qué raro el eso. El jefe africano tiene una tetera de sombrero con cuernos. Aquí lo pueden ver. ahí lo están viendo, ahí está la tetera con los cuernos. Señor, me da un cafecito. Esos son datos, recuerden que <risa> Ripley viajó por todo el mundo buscando curiosidades, buscando cosas extrañas y se encontró con este jefe que tenía una tetera en la cabeza con cuernos. ¿Has visto la película de, ay, cómo se llama esta película de Los dioses deben de estar locos? Sí. Yo creo que sucedió algo así, ¿no? En la película, de los dioses tienen que estar locos, cae una botella de Coca-Cola, precisamente hablando de Coca-Cola hace rato, uh -huh. cae en África, y un bosque imano la encuentra, y como nunca ha visto una uh -huh. botella... Piensan que es para... Eh, ajá, para es, otra cosa. Que es como ah, un regalo de los dioses uh -huh. y cosas así. Entonces yo creo que este jefe, de pronto por ahí dejaron una tetera... Y la vio brillante sí. o algo así y decidió ponérsela como gorro. Pues sí, está raro. Saludos desde Bo Bocana, Baja California Sur. Opino fotos post-mortem. Ándale, ah, Luis Chino, 25 pesos ah, que sí, nos ¿no? mandó. Estaría padre, ¿no? Sí. <coughs> sí, estaría padre. Sí, las fotos post-mortem era para eso, ¿no? Para, para preservar el alma de los que se fueron. Para preservar el. Mm. Sí, sí. Dice el que Díaz Fajardo, muy divertida esa película. Sí, a mí me gusta mucho. Sí, es chistoso. La de los dioses deben estar locos, mm -hmm. pues, muy, muy buena. Y son son tres, ¿no? O hasta son cuatro. Creo que son tres o cuatro. Dice el Nacho que sí, como Jacobo Bing Binger. B ¿Binger? <risa> casi, casi dice Nacho, como Jacobo Binger. <risa> <risa> Está como tú. Jacobo Binger. <risa> Como Jacobo Pinger. Pinger. Pinger. Sí, un día vamos a hablar de Jacobo Pinger aquí. Vamos a hablar de Jacobo Pinger si encontramos información de Pinger, porque. Sí. Dice que no vayan a encontrar una taza, que no vayan a encontrar una taza de noche o una chata. ¿Sabes qué es una chata? No. ¿Qué es una taza de noche? No. ¿Una taza de noche? ¿Será la taza del baño? Me imagino que será la donde se hacían pipí ¡Ah, ¿no? la vasinica ¿Una taza de noche? ¿De dónde será Fernando? ¡Qué raro! Eh, ¡Buenas noches! ¡Hola! ¿quién habla? ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bien, bien, saludos. Todo. ¿Cómo estás tú? Todo muy bien. hoy si sí, hay un tema que no que han tocado en su programa y me gustaría ver si le interesa escuchar mi experiencia... Claro, de qué es. Eh, de animales que tienen que tienen actitudes sobrenaturales. Ah, claro que vamos a hacer un programa sobre eso. Tengo dos vivencias de primera. Ah, este, eh, es que eso estaría padre que la contaras el día que hable, hablemos de eso. ¿Podría ser mañana? Sí podríamos hacerlo mañana, ¿qué te parece? para que tu historia quede dentro de este capítulo sí, ahí, bueno, con respecto al tema que estaba hablando, de objetos como fuera de lugar, o que son adorados sí. porque son desconocidos Ajá, pues, hay una hay una logia no sé si la han visto es una logia donde todos utilizan como coladores en la cabeza ay, no sabía sí, una logia amazónica no una logia donde es como un club de, de, de, de personas que utilizan como, como corona como parte de su de su creencia que es un colador o una olla o un recipiente en la cabeza. Ay ah, no si sabe. Lo buscas, pues, Aparece. ¿En serio? ¿Una logia sí. que usa como cacerolas en la cabeza? sí, se dice cacerolas o coladores en la cabeza. Por... Es muy parecido a lo que estamos contando recién. ¿Y sabes por qué lo usan? Eh, es como parte de su de su, de ser miembro de esta logia. Es como algo distintivo, es como utilizar una chapita que diga Oxlack, que son, pertenecemos a tu programa. Sí. Para ellos eh, ocupar el, el para la logia, ocupar el colador o, o, o el o sea, el tipo de sombrero que te ponen para ellos pertenecer a la logia no lo sabía sí, está en internet y, y, y de hecho hicieron un, un documental sobre esto ajá, qué interesante ellos se identifican, se identifican como una nación oye, está uh -huh. raro si encuentras el nombre de la logia pues no lo compartes para, sí. para ver Creo una imagen si O Oma... buscas ahí, lo va a ver si lo buscas, lo vas a encontrar porque es muy conocido. O si nos mandas una es foto que... en WhatsApp, la podemos compartir directamente sí. y ya la gente puede ver. Sí. Eh, ahora también hay, aquí donde yo vivo, eh, hay una logia de los masones. Ajá. Y tiene una casa acá. Sí. Donde yo vivo. Los masones. Y tiene una casa muy antigua que está muy eh, cerrada, o sea, que nadie. En, no sé, si no eres de la, de la logia de los masones, no hay... Claro, el, la, los masones están en, en muchas partes de, del mundo, sí, tienen no sé la verdad qué hagan, pero sí, uno puede, puede aplicar para ser miembro. Sí, este, si bien, también, eh, hay una... hay una cultura, hay una civilización donde el ser humano no ha llegado, o sea, conocen de su existencia, pero no saben cómo es su cultura. Es, es una isla, es una isla que si se acuerdan hace unos cuantos años, como en 2018 o 2019, creo que un joven mormón fue a evangelizar, lo, lo mataron a, a pura flecha, Okay. Creo que es, no acuerdo el nombre del, del, del, del, de, la, de la cultura, pero es una cultura africana que ningún ser humano, que no sea de nadie, lo que, los que han llegado ninguno se han salvado, no sale ninguno vivo. De hecho, un naufragio que cuando uno sobrevuela la isla eh, se ve el naufragio y todos los ocupantes murieron acribillados a, a lanzazos y a flechas por esta civilización que nadie conoce, o sea, que nadie ha podido. ¿Y no sabes dónde está esa isla? Es una isla como, en, en, como tailandesa, como africana no sé, muy bien, pero estaba también, yo estaba, yo estaba mirando el otro día en un documental donde hablaban de este pastor mormón que quería evangelizar la isla y, ¿no? y lo mataron. Ah, pues uh -huh. esa, esa, eso me suena a la película de holocausto, holocausto caníbal de hecho, dicen que en un caso llegaron, eh, hay un, cuentan que lo que se han aventurado a, a ver, acercarse un poco, mayormente salen heridos o, o no, no salen para contarlo, alrededor del Ok, si tienes también el nombre de la isla, nos gustaría saberlo, uh -huh. para, para sí. pues caerles, porque, pues, ¿cómo que se quieren vivir aislados? No, no, no, aquí... ¿Nos chingamos todos o, o... no es, es una, es, es muy, son caníbales de hecho son son caníbales no pero pues ya nos globalizamos cómo que ellos aparte no no no hay que sí, hay que entrar hay una isla la isla si sí. te acuerdas la historia de de Kennedy de uno de los Kennedys que llegó a una isla caníbal eh, no no, pero no pueden estar aislados, y se, se manden solos. famosa de uno de los que, es que llevó a una isla donde eran todos caníbales y él se asentó en, en la isla y supuestamente los caníbales se los comieron. Pero dicen que, hay varias versiones, dicen que eh, se, hizo a la, se hizo a la cultura de los caníbales y que se sacaron fotos después de varios años en esta isla con los caníbales. Pero no está muy cierto si él salió o no de la isla, pero sí se dicen que había, habían fotos de mucho tiempo después. Pues estaría quizás, bueno, bueno saber cómo, cuál es esa isla y dónde está, para caerles con armas y pues obligarlos a conquistarlos. Bueno, los españoles no hicieron lo mismo nosotros. Hoy estaba escuchando en, en History Channel, la historia de los, de los ricos y los más ricos de, de todos de, de, de, quién iban mencionando los más ricos y millonarios de la época antigua y entre eso estaba eh, Atahualpa obviamente que era, el, que era, era un, eh, un regidor que quería que los españoles se fueran y les da una cierta cantidad de, de dinero en hermosas esculturas de oro que los españoles lo, lo funden para hacer bloques de, de oro, pero no fue suficiente porque para ellos los españoles querían más, entonces terminan matando al, al rey de esta, de esta civilización, donde obviamente eh, lo, lo matan, eh, le cortan las manos y le sacan la cabeza, pero no destruyen y así desaparece la civilización, porque era una, una civilización que dependía de un solo rey, o sea, moría el rey y no tenía mandatario, entonces no había sí. nadie más que sí. dirigiera la civilización, así como los españoles fueron extinguiendo varias civilizaciones. Claro, claro, los, los españoles hicieron lo mismo, por eso nosotros nos vamos a desquitar con esa isla. Si me pasas los informes, organizamos algo. <risa> Te comento ¿Te que... Pones, no, porque, no, no pero piedos, llegamos con armas. Iba a ser puro hueso, ¿no? Llegamos con armas. Sí, pues vamos no, a llegar no, a la fuerza, no es de que quieran. Han llegado con armas y, y les digo que se quedó encallado un bote con más de 300 personas y algunos los orientes quieran, como 150, todos se lo cagaron a flecha. No, pues les caemos con eh, helicópteros Apache y con Napalm. Les, <risa> ha de quedar de Vietnam. Les echamos Napan desde el sí, aire. El alma deceptiva. Porque el alma. Ve esta, mira, Michael Rockefeller. Esa era, ahí está. Ah, ahí Michael Rockefeller. Aquí, ah, hay que investigar. Topo. Oye, me gusta ¿Sí? ese. Este. A ver si encontramos eso de Rockefeller. ¿Sí? Michael Rockefeller. De hecho, sale en muchos top porque es, es una de las fotos más perturbadoras porque él estaba rodeado de caníbales y todos estaban como mirándolo con hambre Ay. y después dicen que no se vio más pero supuestamente unos años después dicen que capturaron unas fotos de él pero ya ha metido en la tribu o sea, no sé muy bien qué tan es así pero como los fotógrafos sí, fueron, sí pudieron fotografiar y salirse de la isla es como esos videos falsos donde según les hacen bromas en la calle y y... no, es verdad lo que pasa es que él llegó a la isla con su con las fotografías para sacar para sacar fotos y todo uh -huh. yo con eh, locales los locales ellos los kenianos no le hacían nada él era el extranjero él era el de afuera oh. oye mira aquí me están dando ideas qué tal si a la isla le echamos este el virus del ébola o el del estreptococo o el del el H2N1 <risa> Y pues acabamos no, con la... Con solo que le, le pongas el coronavirus, porque ni siquiera han, han estado expuestos a ninguna enfermedad. Exacto. De, de fuera, o sea, con un, un, un simple resfrío se podrían morir, pero los tipos están tan curtidos con la carne. Exacto. Carne, ser humano, comen. Exacto. Les podemos echar pedazos de carne con antrax. Sí, no, eh, no, no, no, no sabía, no, no sabía, desconocía que, que tenías un lado destructivo. <risa> <risa> no, no, no, no lo, no lo han conocido aún. No, no, no lo saben está todavía. Saliendo está saliendo el chamuco. Mm -hmm. Está saliendo el chamuco. Chamuquín está saliendo. Es el <risa> Echamos a un virulento en el río, en, el, en su lago, para que... Para todas esas maldades si tienen una imaginación y una creatividad, echamos a, ola, echamos a ola a la isla con un montón de, de, de, de sí o coronavirus. ¿Con coronavirus, ok, con la peste negra. Muy bien, pues bueno, te agradecemos la llamada y que nos hayas compartido pues, estos, estos datos y estos temas. Mm -hmm. Y yo creo que voy a, a investigar esto de la historia del, del antropólogo Rockefeller, porque me llamó mucho la atención. Sí. Oye, busca la logia del, la logia del colador, se llama. La, la voy a, a buscar, pero si, si tú puedes mandarnos una foto, sería mucho mejor para compartirla aquí con la gente. Ah, pero usted usted mandes el trabajo de buscarla, a ver. Eh, eh. Pero estamos en sí, vivo no y no, no puedo estar buscando ahorita en vivo. Ah, no, pero ese, ese, el editor bueno, no lo hace sí de un dos por tres, pa, pa, pa, no lo hace buscó. sí, de un dos por tres. Bueno, ahí, ahí lo, lo buscamos ahorita. Sí. Sí, bueno, ahora te llamas Hola Chabuquín, no queda más. <risa> el, Terminator, el Terminator de Caníbal. El Terminator. Búscame dónde está esa isla, porque les vamos a caer. ¿Cómo que sin pagar impuestos? Qué chingón, mija, estos viviendo ahí aislados. ¿Qué? Vamos a ver cómo les vamos a caer. Son re feos, los, los caníbales, son re feos, los caníbales, tienen que ver la foto. <risa> bueno, bueno, vamos a, checarlo Te mando un abrazote. Gracias por la llamada. Oye, Ox, Ox. Ajá, sí, sí, ¿qué pasó? Este, quería pedirte que si puedes lanzar tu merch, pero con esos lentes como, como medio rectangulares. Ah, oye, sí. Oye, sí, Pase. sí. Lo voy a intentar, fíjate. Te voy a hacer caso. Sí. y explica alguna vez qué significa tu logo? Porque todo el mundo mira, yo miro el logo, pero no no sé si es un, si es un eh, cocodrilo tratando de comerse una cabeza, no sé si es, eh, quizás un el pájaro tratando de comerse una cabeza no sé qué Ajá. sería bien interesante ah, pues, claro, explicar qué significa tu logo nunca lo he explicado sí quizás tiene cara de, de chamuco comemos otro chamuco de qué país eres de Chile uh -huh. ah okay okay va Chico. claro sí Ok, lo explicaré en el en el tema de curiosidades prehispánicas y precolombinas Sí. Okay. Oiga, sí ahí explíquelo para ver qué es qué pájaro es, si es un pajarraco, un tucutucu -tucu. <risa> es un tucutucu un -tucu. <risa> abrazo, un abrazo, chao Bye. Bye. Bye. Los... chao, chicos. Bye. ok. Ahí es un tucutucu. -tucu. Oliver, dice, Andrea, deberías ponerte una camiseta, ¿qué, un qué, un ¿Qué? ¿Qué? qué? Ponerte una gorra o algo que tenga que ver el ¿Poder? contenido. Sí, ya me he puesto, ¿cierto? Uh -huh. Uh -huh. Sí, claro. Sí. Ah, bueno. Sí. La violencia tuya, sí. Hablando precisamente de <risa> violencia, Ripley también eh, puso este dato de la mujer que mataba por placer. Dice, sin razón aparente, la reina Ranavalona Primera de Madagascar, de 1780 a 1868, ordenó que se alimentara con un poderoso veneno vegetal a una quinta parte de la población de la isla, y así mató a 200.000 de sus súbditos. Uh -huh. ¿Cómo ves? Oh. Dijo: Somos un chingo en la isla. ¿Qué hacemos? Pues lo que haría cualquier otro gobernador gobernante de un lugar donde ya está saturado qué violencia pues quitar quitar este como hitler los ancianos los enfermos pues mira es que es una isla madagascar ya no caben hay un chingo qué haces pues ella los alimentó con un veneno vegetal y mató a mil de sus súbditos ¡Ay! y después devoraron la carne de esas personas por hasta tres años Nah, Uy, no, no cierto. Sé. No, ¿Cómo van a conservar la carne? Pues no. A ver, <risa> vamos, a, vamos a ver, es un sol interesante. Si tú fueras ranavalona, primera de Madagascar, y tuvieras ya sobrepoblación en tu isla, ¿qué harías? Lo, lo, saco, lo saco. ¿Pero a dónde lo Vaya sacas? En... Váyanse. ¿a dónde? Pues si hay puro mar. Pues no sé, miren, a ver, sobrevivan mira, Nadien. ella, ella Nadien. fue Nadien. ella fue menos pero no sería capaz de matarlos, o sea. ella fue menos peor que tú, porque ella con una, un alimento y un veneno y mueran todos, en su tierra tú los quieres sacar a la isla y que caigan por bueno, los bueno hasta de pronto si ¿sí? sí, no les habrá dicho, y no, o sea que había veneno o sea, sí, comen y ya, Entonces, no me parece no sé, ¿tú qué harías? Mm pero según, porque si en la isla no hay nada alrededor a muchos kilómetros, pues bueno, sí, pero si hay algo cerca, les puedo sacar de ahí. Váyase en otro lado porque aquí ya no cabemos. Mira, está el continente africano así, así, así como uh -huh. así, y acá está Madagascar, uh -huh. es un pedazo. Uh -huh. este ¿Qué harías? Se o no, sea, no, la verdad. No, lejos está, o sea, no, sí, miren, les doy unos barquitos, les construyo unas, unos barquitos, que se y se vayan a Y hagan 200, casa en otro lado. 200 mil personas. Imagínate cuántos árboles tendrías que cortar. Pues soy la reina, yo puedo bueno, hacer lo que quieras. Por eso, pero... Entonces, para, construyo barcos. Para, para, man, para mandar a 200 mil personas a África, tendrías que cortar cuántos árboles para hacer los barcos. Mm. Es un chingo de... Pues sí. Al, sí, me, al menos un barco. ¿Cuántas personas cabrán? 100 ¿Cien? ¿Y cuántos árboles tienes que cortar para...? El barco de pronto puede ir, los deja y regresa. Ah, no, pues es un los chingo llena, de tiempo. Vuelvo y se van, y así voy, los voy... Yo a mejor, Yo mejor a esos 200 mil los ponía a, a sacar piedras de una mina y que me construyeron una pirámide que llega hasta el cielo. Oye, unas esculturas mías por todos lados. ¿Y, pues ¿Y para para no, qué? pues para que se vayan muriendo, pero que vayan haciendo algo de provecho. Igual que los egipcios, entonces exacto, ahí van quedando muertos exacto. en, la, en la, que se, se los ofreces a, como de... ¿Cómo se llama eso? De ofrenda. De ofrenda, exactamente. Entonces van quedándolos ahí muertos. Ya que ¿sí? si se van a morir, pues que, a, que se mueran haciendo algo. ¿No? Mm. Unas pinches pirámides aquí mamalonas y unas esculturas de Oslan así grandotas. Pues no sé, muy violento. Estás, esta no horrible. le pensó esta mujer, nada más nos mató así y mueran 800 mil personas. Pues sí, pues si es gente que no tiene, pues como, escrúpulos, pues, ah, maten todos y ya. Ahí tenemos una <risa> llamada, a ver, vamos a ver. Hola, hola, buenas noches. Ahí encontré la isla, chiquillos. Ah, ¿cómo se llama la isla? Ah, bueno. Hola, hola. ¿Cómo encontré se... la isla. ¿Cómo se llama la isla? Sentinel, la isla Sentinel y tiene una nota de la, de la muerte del aventurero evangelista del año 2018 la isla se llama Sentinel ¿en dónde? es una isla en India ¿en India? En India. Oh. sí, Sentinel, ah. nadie ha na podido tener un pie en esa isla y el barco que encalló que tenía sobreviviente eh, los mataron todos a flechazo y se los comieron voy a buscar esa historia, ¿tú dónde voy lo viste? ¿en un TikTok? No, eso está está en la red, está como noticia, bueno, noticia mundial. Lo voy a buscar eh, esta noche buscar, después de la transmisión, la para, la transmisión para, conocer eso. para conocer eso. Sí, tienes que buscarlo porque son temas muy interesantes. Lo que está pasando ahora también eh, con el calentamiento global también otro tema bien importante porque unos medios dicen. Eh, Italia se está hundiendo y otros es dicen que se está secando, entonces sería bien que hubieran pudiera refrescar más o menos las noticias ¿Sí? ¿cuál es la verdadera? ¿que se está secando o que se está hundiendo? Okay. ¿me dicen que Dross sacó un video de eso? Dross sacó un video de eso. sí, o sea, Dross tocó, Dross no ha, venido, no ha venido a las transmisiones, parece que ¿eh? no pero no, el pero el Dross real hizo un video de eso porque hoy estaban hablando en, en un canal que se estaba secando Italia, o sea, que se estaban hundiendo y el otro estaba diciendo que se estaba secando. Entonces, no sé cuál de las dos noticias es real, porque están muchas fake news andando por todos lados. Ok, bueno, vamos a sí. checar lo de la Isla Sentinel y estos caníbales que no pagan impuestos. Vamos a ver qué hacemos con ellos. Sí, no, que va a hacer nada, a dejarnos tranquilos ahí si, si igual en algún momento va a quedar un asteroide, igual todos vamos a, a quedar aislados. Oye, que oye, pero si nadie entra a la isla y son caníbales, ¿cómo es que, qué comen entonces? Viven, viven de lo que caiga de la, de la playa, o sea, de los aventureros que llegan, se los comen. Ay, y van un chingo de aventureros ahí cada rato a aventurarse. Y... De hecho, han tratado de sobrevolar con drones y lo han flechado los drones y, y hasta ahí no me ha llegado la investigación. Pues hay que mandarles un misil B-3. ¿Y sabes? De armas Hay, y hay todo. que llamar a Putin. <risa> <risa> hay, que llamar a Putin ¿eh? hay que llamar a Putin. Ok, vamos a ver entonces qué hacemos con la isla. Te agradecemos, te mandamos un abrazote. Igual. Bueno, ahí está la isla, así que revísala. Dale, pues. Gracias. No. pues sí, si son tan hostiles y ya de verdad que no, no se puede y tú sabes de armas pues, y todo un ¿no? piche, misil B3 que es este un misil intercontinental puede llegar puede llegar y madres cómo que aquí no van a pagar <risa> impuestos óyeme un, un día estábamos viendo una película sobre unos sobrevivientes ¿no? y entonces <risa> ah, unos sobrevivientes eh, que... No, había, o, sea, o sea, estaban en un barco y saltaron al mar como para nadar ¿no? pero se les olvidó como tirar una escalera o algo para vol volver a subir. Entonces, pues, todos creo que eran como cinco y todos se quedaron ahí. Entonces, se murió uno y creo que él dijo, pues, yo lo abro y le saco los intestinos, ahí hay como 15 metros y ahí me trepo. Porque... Y yo, uy. Hay 15 metros de cuerda Hay 15 metros de cuerda <risa> no, uy, me de Pues, es que sí. Pues, si ya está muerto, está en el agua, si les... Si le abren la panza y le sacan los intestinos, son 15 metros, 13 metros. Alexa, ¿cuántos metros de intestino tiene el, el cuerpo humano? Aquí tienes una respuesta de un usuario de Alexa Anses que he traducido. El intestino humano tiene una longitud de 3 a 5 metros. Si ¿Sí? ¿Sí ves que no, no Que no tocaba que esperaras a que se muriera otro y entonces allá unes de, los dos. De 3 a 5 metros, ¿no? Que me un chingo? Yo había escuchado que medía mucho. Harto, sí. Yo pensé también que era más largo, pero no. Muy... Alexa, ¿cuánto mide el intestino delgado? Traducido de whitepersons.com. Su altura es de 6 pies y 7 pulgadas de alto y su peso es de 128 kilos. A Alexa, cancela. Alexa, ¿cuántos metros tiene el intestino delgado? Traducido de ciencesource.com. En promedio... El intestino delgado mide unos 7 metros de longitud. Entonces es más largo el intestino delgado. El intestino delgado 7 metros. Bueno, unes el grueso con el delgado y lo amarras y ya tienes el cuerpo. Sí, para... exacto. 7. 7 <risa> más 5 son 12. Sí, ahí está. Doce, ahí está. 12. Tenía, tenían 12 metros de cuerda y estos no se les ocurrió abrirle la panza. Sí. Sacarle las tripas. Un día también estaba jugando. ¿Qué estabas jugando un día? En Call of Duty y entonces empezó así ay, a disparar y todo y empezó vamos a morir todos perros así es que, es que me metí a un, a un lugar y había muchos ahí contrarios y solté todas las granadas que traía y dije aquí nos vamos a morir todos perros <ríe> mucho violencia, mucha violencia. Bueno, y ya. estás pues soñando que, que dispara <coughs> y que golpea y entonces yo me gano los golpes <risas> mejor dicho, patadas y todo <risas> mira, vamos a leer esta nota que está interesantísima y dice, los decapitados piensan creo que habíamos hablado de que alguien que le cortan la cabeza seguía con conciencia, ¿no? sí, creo que aquí eh, habla de eso, los decapitados piensan y dice, se infiere que si los Decapitados piensan, solo atinan a darse cuenta en medio, página 48, en medio de un gran dolor de que su cabeza se ha separado del resto del cuerpo. Luego pierden el conocimiento y finalmente fallecen. Dice la leyenda que cuando el obispo San Dionisio fue decapitado, levantó su cabeza y caminó con ella. De eso no estamos seguros pero se ha comprobado científicamente que aunque una cabeza arrancada deje de recibir oxígeno por medio de la corriente sanguínea, todavía cuenta con unos 15 segundos de lucidez antes de la pérdida del conocimiento y el consecuente deceso 3 o 4 minutos después. La función del oxígeno consiste en, que, en quemar glucosa para transformar la energía contenida en el azúcar y nada menos dotar de vida a las células. En este espectro, para la fortuna de los capacidad de azúcar, una, los neuronas no se parecen a las células de los demás órganos del cuerpo las cuales pueden vivir hasta 30 minutos en ausencia de oxígeno ya que siguen degradando la glucosa que aún les llega por medio de la sangre más una dotación de glucógeno que almacenan en su interior si las neuronas siguieran funcionando durante media hora después de la decapitación la cabeza cercenada tendría tiempo de lamentar su muerte sentir horribles dolores y maldecir al verdugo que la cortó bueno, para esto último le faltaría el aire que se necesita para emitir la voz. De cualquier manera, por mucho que se diga que la guillotina era un método de ejecución que no causaba dolor, decapitados como Ana Bolena, María Antonieta, Luis XVI y muchos más, tuvieron tiempo suficiente para experimentar un dolor indescriptible al sentir el filo de la hoja y ¿por qué no? Es muy probable que hayan visto las paredes del cesto al caer su cabeza, y escuchando el golpe seco de su cráneo. Ay, ¿Cómo Dios. ves? O sea, ¿sí? ¿sí sigues sigues consciente después de que te quitan la cabeza? Yo creo que el oído sigue funcionando, un poquito. ¿15 segundos dice de menos? ¿15 segundos son bastante Pero, tiempo, eh? Sí. Yo digo que el, el oído sigue funcionando un poquito. A hablar, pues ya no. Porque para hablar uno necesita el aire. Will, uh, en la película, esto me recuerda a la película de William Wallace en... Este, ¿Cómo se llama? ¿Esa de William eh, William no, no. Corazón Valiente. Corazón Valiente, en donde lo pasan a la guillotina, le cortan la cabeza y ya tiene a decir, ¡Chinguera a su madre. Y lo de decapa... Bueno, pero ahí no le habían cortado todavía, o sea, alcanzó a decir. No, cuando le cortan, alcanzó a decir, ¡Chinguera a su madre. Y madre, ¿no? Que... Sí, pero ahí todavía la tenía pegada al cuerpo. Entonces... Manos les van a faltar, hijos de la china! ¡Ah! <risa> Eso fue lo último que gritó William Wallace, sí, ¿no? Sí, Se sí. ve en la película. Es... Pensar a algo, sí. Un poquito, tal tal, tal, tal, vez. Pero lo digo yo que el dolor, no sé. Mira, tenemos una llamada de Paola, vamos a contestar. Porque cuando operan el cerebro y todo eso, no siente uno dolor. Entonces yo digo, bueno. Hola, hola, hola saludos. ¿Podría, ¿Podría hacer algo para todo el público que tenga una duda muy grande antes de que, antes que la vaya? Claro que sí. ¿Cómo te llamas? Paola, ¿verdad? ¿Podría activar si el paranormal de Alexa en vivo para saber si es cierto o no? A ver, a ver. Eh, ¿Persistas de modo paranormal? Ah, ¿le, ¿Le puedes bajar a la transmisión para que no se encime? ¿Podría, ¿Podría hacer algo para todo el público que tenga una duda muy grande antes que, antes que la vaya? ¿No? Sí. Hola, hola. ¿Puedo activar el modo paranormal de Alexa para ver si es cierto que percibe eh, energías paranormales? Ah, nunca lo he hecho. ¿Qué hago? Tiene que decir, Alexa, activa modo paranormal. Alexa, activa modo paranormal. Buscando, un momento, por favor. Ya está. Buscando, un momento, por favor. Buscando, un momento. Ay, no te miedo. ¿Qué tal que si sí, encontramos algo? No dijo nada, hizo un chiste. ¿Ah, ya cortó? ¿Bueno? ¿Hola? Como que ya se fue. ¿Se fue? ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Hola, hola! Ah, sí, sí está. ¿Qué pasó, Paola? Este, pues mira, hizo como un chiste. No lo había hecho nunca. Mira, dile, Alexa, activa modo paranormal. Alexa, activa modo paranormal. Buscando, un momento, por favor. Buscando, un momento, por favor. Buscando, un momento. Ay, no te miedo. ¿Qué tal que si sí encontramos algo? Ya ves, si son chiste. Sí, es raro porque se supone que eh, no debería ser otro chiste. Debe ser, ¿quieres seguir buscando? Sí, busca, sigue, y le dice, sigue buscando modo paranormal. Oh, pues qué raro. Eh, ¿Por qué la mía no haga chistes en lugar de que sí busque cosas paranormales? Sí, se supone que debería. Siempre yo he querido tener una Alexa para poder preguntarle si hay algo, porque hay un, hay un caso muy bullado en internet donde varias personas lo activaron y tuvieron manifestaciones.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 No lo alcanzó. Ha, háblale más fuerte. Alexa, sigue buscando en modo paranormal. No puedo escuchar bien. ¿Puedes decir eso otra vez? Alexa, sigue buscando en modo paranormal. Lo siento, eso no lo sé. Mi Alexa es chafa. Yo creo que esa la compramos en Tepito. Parece que es una copia. <ríe> sí, esa la compramos en Tepito y trae limitantes. No sé, pero es la Alexa, la real, sí. la que salió en varios canales, de como, inclusive tocaron en varios eh, canales de paranormal, el asunto de que Alexa tenía un modo paranormal y que se manifestaban cosas. Hay un caso, hay un caso muy particular. Lo vamos a intentar, lo vamos a intentar después, eh, a ver si nos hace caso, porque ahora no, hizo el mismo chiste. Sí, yo que siempre, yo vi la lista y le voy a preguntar a Ox si la puede activar. Bien, pues por el momento no, pero vamos a intentarlo después. Gracias. Saludos, Gracias. que estés bien, Pao. Pues bueno, hay un pequeño receso para buscar este, actividad paranormal. ¿Tienes más datos? Sí. De aunque usted ¿no lo cree? Sí, dice. Existe una computadora que solo funciona con solo gotas de agua. Dice, el mundo tecnológico tiene demasiados mitos y leyendas sobre los avances que van creando cada año. Es así que uno de los datos curiosos de la tecnología es que si no sabías, existe una computadora que funciona a base de gotas de agua. Pues un equipo de la Universidad de Stanford tiene un ordenador donde sus bits funcionan a base de gotas de agua. Hace todas las tareas de una PC normal pero un poco más lento ¿con gotas de agua? con gotas de agua quien haya inventado eso de una computadora que funcione con gotas de agua seguro no tiene novia seguro no, no sale a divertirse ¿no? pues sí, ¿por qué? ¿para qué? con o sea, gotas de agua con gotas de agua, sí. sí ahora toca, me imagino que uno tiene que echarle agua a toda hora, ¿no? Porque el agua se evapora, entonces. Y, y, y este, contar las gotas o tener ahí un gotero sí, o algo así, ¿no? Sí, sí. Me es me la entiendo. computadora de Aquaman, dice sí. Lucifer, por eso. Ya la entendí, ya, ya tiene sentido para mí ahora sí. Tengo otro. A ver. Gracias a Luis Sanders que nos mandó mil pesos chilenos, dice Alexa comprada en Japón, ya saben cómo. Dice el Schneider Schmeicher que lo mandó mil, <risa> mil pesos chilenos. Y no dices bien el nombre, mamá. ¿Cómo se llama entonces? Eh, no, ya no lo veo. A hablo. ver, ahí voy, voy, voy, voy. A ver, tú, dilo Schneider... Espera, es que no alcanzo a ver. Schumacher Sch ¿Y yo qué dije? Schumacher, ¿no? ¿Y cómo es? Schneider... Sí, Schneider, Schneider. No, póngase nombres buenos porque y yo, como dije, cómo van a poner eso, no, no, no. Ok. Dice uh, Alexa, ¿Tepolino Medina algún día tendrá novia? Producido de Cockstars.com. Asistió a los premios de con su nueva novia Doralia Medina después de regalar. Alexa, cancela. Es chafa, es chafísima. Alexa, mi amigo Tepolino tendrá bueno. novia? Lo siento, no lo sé. Pero lo más extraño es que cuando yo estaba, yo una vez estuve sola, le hice preguntas a Alexa y sí, a mí me asustó. Sí, dijo cosas, ¿no? que que tú estabas aquí y yo le hice una pregunta y me dijo una grosería, ¿cierto? No, yo no estaba. Acuérdate no, que cuando estabas... yo regresé me dijiste que había hecho eso. No, tú, tú, hasta, uh -huh. tú, hasta, tú hasta tú hiciste, uy, no. porque sí me contestó feo Alexa. No, no. Sí, vamos. Yo, no regre te acuerdas, Yo regresé pero... y tú me habías dicho que Alexa te había dicho cosas feas. Sí, porque le, le empecé a preguntar cosas como, como muy trascendentales, ¿no? Eh, ¿Cuándo vamos a morir? Que um, sí. Y así. y si sí, contesta, sí contesta. A ver, dile, sí. Alexa, ¿cuándo vamos a.? morir? No, háblale tú, que a mí no me. Alexa. Me asusta. ¿Cuándo vamos a morir? Aquí tienes una respuesta de un usuario de Alexa Answers que he traducido. Dentro de unos 5.000 millones de años, el Sol agotará el combustible de hidrógeno de su núcleo y empezará a quemar helio, lo que forzará su transición a una estrella gigante roja. Durante este cambio, el Sol se expandirá hacia el sistema solar, envolviendo y eliminando los planetas interiores más cercanos a él, incluida la Tierra. Preguntaré, por ejemplo... Eh... 5.000 millones de años nos quedan del resto de, de vida del planeta. 5.000 millones de años. Pregúntale, Alexa, ¿quién soy? Alexa, ¿quién soy? Estoy hablando con Pablo. Esta oh. es la cuenta de Pablo. ¿Qué chingas es Pablo, Alexa? Este conoce la voz. A ver tú, pregúntale. Alexa, ¿quién lo soy? Lo siento, eso no lo sé. Alexa, ¿quién soy? No sé muy bien quién está hablando, pero estás en la cuenta de Pablo. Para enseñarme a reconocer tu voz, simplemente di... Aprende mi voz. Alexa, ya cállate, güey. Bueno, sigamos. Dice, McDonald's no, veía, no vendía hamburguesas, sino vendía hot dogs. Muchos amamos las increíbles hamburguesas de esta gran marca, pero una de las curiosidades de McDonald's es que al principio el restaurante comercializaba hot dogs. Y es que en los años 1937 era uno de los platos que más se vendían. Es así que recién en el año 1948 los dueños cambiaron el menú a uno más generalizado con hamburguesas y papas. En Japón todavía se puede encontrar hot dogs en el menú. No sabía que McDonald's vendía. Hot dogs. McDonald's, McDonald's puede vender pollos rostizados. Yo la verdad no me gusta, no me llama la atención. Una vez con en McDonald's y, y yo veía la hamburguesa, wow, Qué, qué, qué delicia. Ajá. Cuando me pasaron y era una cosita así y bien sí. cara Uy, no. ajá, chiquitas y bien caras y no, no, no yo no le veo nada de bueno a, a las hamburguesas de McDonald's, ni una porque creo que cuando yo he comido he pedido la que está más choncha, que tiene doble carne y madre y media, chiquitas y son chiquitas, ajá sí, mm, no. No, no están chidas, McDonald's no está chido no sé por qué les guste McDonald's, pero no, a mí no sí. puede vender tacos y tamales si quiere muy ah, chiquitas. Tenemos una llamada telefónica, vamos a ver. Sí, buenas noches, ¿quién habla? Tu amigo, amigo, tu amigo, John Galindo. John Galindo, bienvenido, buenas noches, saludos, estás ¿Qué? en realidad, eh, paranormal, o Relatos Oscuros, 2023 segunda temporada. ¿Qué onda, cómo están, cómo están? Hola. Este, oye, están hablando de mucha información ahí que, que hoy bueno, pues me metí y dije Wow, yo quería hablar de, yo pensé que estaban estaban hablando de, de mucha violencia. Y pues, sobre la violencia natural, ¿cómo está la, la violencia natural ahorita? A ver, cuéntanos, ¿qué es la violencia natural? Pues, los sismos y todos los terremotos, ah. lo que está pasando. Sí. Ah, ah, pues. Y, y lo digo porque tengo miedo, porque pues yo vivo que en, en la costa, y pues, acá en California, y pues yo no miro nada de cómo va a salvar. Oye, oye, sí, pero eh, allá está la falla de San Andrés, ¿no? Sí, es lo que digo. Sí. Estoy cerca. Así, pues, ¿Cómo va a salvar si pasa un sillón? Tengo y, miedo de eso. Y tiene mucho que no tiembla por allá en la falla de San Andrés. No, y pues están llamando, están hablando de eso, pues sobre que se está moviendo y que va a haber sismos del Pacífico y todo eso. Y pues, Ay, no, no, eso sí es violencia. Sí, eh, pero pues no, ¿qué, ¿qué podemos hacer? La verdad no estamos seguros, en cualquier zona hay como riesgos naturales. Sí, ¿No ha ¿No por donde tú vives? Eh? Eh, no, no, pues aquí estoy en, el, en la Ciudad de México, entonces, okay, pues aquí ya sabemos a lo que nos atenemos. Oh, bueno, pues, saludos, niños. Saludos, mi buen amigo. Estamos en datos, de, aunque usted no lo crea. ¿Te sabes algún dato muy extraño? Eh, pues eso de lo que está hablando un compañero que estaba llamando. Ajá. Sobre cuando le cortan la cabeza y eso. Ah, lo que tú quieras platicarnos. Este, pues he escuchado los, las informaciones que están aquí en el hito de de los. Pre Expresidentes de aquí de México, pues de Occhio, Calderón y todo eso. Ajá. Y aparte, violencia también fue lo que crearon ellos aquí. Y, y pues dicen que son masones y eso, que tienen como que el cráneo de Pancho Villa. Yo no creo ah, eso. Ah, cabrón, tienen el cráneo de Pancho Villa, ¿dónde lo tienen? Pues ¿eh, sé, pues, que son masones y eso, pues. Ah, bueno. Sí, Benito Juárez era masón. Pues a lo mejor, pues no sé si ustedes pueden investigar eso, no, se ha confirmado, Benito Juárez era mazón. Órale, órale. Aquí en México hay más mazones. Sí, sí, sí. Sí, sí. creo no, que tú eres un mazón? No, no, no, no, la verdad no. No no le he entrado. Ah, bueno, pues... ¿Tú te... Eso es extraño. ¿Tú te meterías a los mazones? No puedes tomar café. Ay, güey, pensé que no pues, ¿cómo se podría, ¿Cómo se podría hacer eso? Ah, pues eh, es como un club. Eh, hay, hay este sitios de masones y llegas por invitación o te acercas a ellos y por medio de un examen. Pues si ¿sí puedo encontrar esos en lugares, bueno, sí, pues sí. sí, sí lo, me metería eso. Lo que yo sé es que pagas. Pagas por estar también dentro del grupo. Ah, no, yo no, no tengo mucho dinero como para que... <risa> Ya no. Sí, sí, sí, sí, se mueve con dinero también. Entonces, eh, no sé cómo, cómo sea en realidad eso. Pues yo digo que como así como las músicas y eso, como tú hablas, o hablando, uno pues con que le crea la gente, empieza a mover más. Y pues como tú, pues, te sigue mucha gente. Solamente hablando, siéndote como un presidente ahí de internet. <risa> o sea, ya veremos, a lo mejor algún día si sí llego a ser masón. un Illuminati, un Illuminati, sí, sí, para poder ir a esa isla que estábamos hablando y mandarles un B2, un B3, algo que que ya dejen de, de estar ahí o sin pagar impuestos, <risa> muy bien mi Salud, hermano, lindos. te mandamos un abrazote. Luis Schneider Schumacher dice Schumacher <risa> Michel Listener dice eh, qué buen nombre desde mañana será Luis Spider su máquina Alexa está loca que chingue su programador eh, Saludos a todos y a Pablo <risa> es interpretado por Shakira y El Cata sus productores son Shakira El Kata, yes, Luis yes, Fernando yes, Ochoa, Alexa, George yes. Abraham Oliger y Gucci Diagonal Diagonal Brodinski y de Schus, y sus compositores son Shakira al Bello Pediagonal K diagonal al Catalu. Pérez Pediagonal K diagonal a los y Carlos Planas. ¿Qué madres dijiste, Alexa? No se calla. ¿Qué demonios dijo Alexa? Bueno, tengo más. Gracias, Luis, por quinientos pesos chilenos. A ver, vas. O voy yo. Sí, Adaleto. Dice, eh, Replay también escribe dentro de sus anécdotas, en señal de luto, las mujeres viudas de Tikarlán, África, deben usar en las aletas de la nariz dos botones de la ropa de su esposo muerto. Uh -huh. O sea, se cosen los botones aquí en, la, aquí, en estas dos partes de la nariz. Coraline. Se ponen uh -huh. los botones de la ropa de su, de su esposo muerto. ¿Cómo ves? Ay, no. Mira aquí. O sea que se abren dos huecos, dos expansiones. Ajá, se hacen dos, dos expansiones ahí a los lados. A ver. Ay, ahí no. está. Se, posen, se ponen los botones de la ropa de, del señor muerto Ay, qué de horrible. su esposo. ¿Y el esposo qué hará? Exacto, a eso, a eso también me, me pensé, dije, ¿por qué siempre las mujeres tienen que hacer cosas eh, por, eh, por el que el hombre hizo algo o por la causa del hombre? Eh, estando leyendo aquí, no les leí algunas, pero por ejemplo, leí que en Roma estaba prohibido que las mujeres pudieran este, llevar los carros estos de, de caballos Sí. Ellos, ellas no podían, o sea. Ah, sí, no, yo nunca vi mujeres que jalaran los caballos. Siempre sí. hay como restricciones para las mujeres, o sea, un dominio completo sobre la mujer. Las que se abren el, el labio aquí con un plato gigante, ¿no? Así. Son ellas, no los hombres. Que porque se veían, se ven más bellas. Ah, las jirafas, las mujeres jirafas. Ellas también, solo ¿no? también que los cuellos, pero no, un hombre no. O también las, las chinas que se ponen su pie así de. Ah, uy, sí. ¿Así doblado? Doblado así para, para eh, hacer el pie más pequeño. Para el pie más pequeño son las mujeres. Exacto. O sea, la verdad, el hombre sí ha tratado a la mujer como su. Un trapo sucio. Como su. ¿Cómo se le llama para no escucharse feo? Ay, no, sí, no, no o sea, haciéndose cosas físicamente para supuestamente verse bella cuando se ve horrible, el pie, ese pie es horrible. Sí, el se pie del de otro, dice Álvaro Recoma. El Ajá. pie de lo deforman y lo ponen chiquito así, yo no sé cómo pueden caminar, pobrecito. Dice, la mía se tiene que tatuar mi tula en una nalga. ¿Qué es tula? ¿Será tuleño? Francisco Salas. ¿El nombre? Como su propiedad. Sí, como su, ajá, su, ay, era algo así como su, no era, sí, como de su propiedad, como de su pri, propiedad. Es más, hasta la mujer, eh, en Colombia ya no está eso, pero antiguamente mi abuela utilizaba el apellido de mi abuelo, o sea, cuando se casó, no ya dejó de utilizar el nombre de sus papás, sí sí utilizaba el nombre, de, el apellido de, de casada. Sí, es cierto, las mujeres en Estados Unidos cuando se casan adoptan, bueno, cambian su apellido por el apellido del esposo. Sí, de. Ajá. Tal de. Tal de, oh. como de su propiedad, ¿verdad? Sí, sí. Ajá, sí, su posesión. Uh -huh. Uh -huh. Dice Francisco Salas que Tula es poronga. ¿Qué oh. es eso? <risa> yo, yo lo escuché con Dendén en Dragon Ball. Poronga, padre, para porcero, pa'quero. Cuando cuando sanaba, si mm. por un galán pero un para era dende. Sí. Mm. Entonces yo creo que sí. habla Namecusein, Francisco debe ser Namecusein. Mm. Sí. Wow, mm. un Namecuseín entre nosotros. Por un galán para Wow, wow, Y los tres están felices, dice Jaimito Junior. Dice. Tengo otra curiosidad. Con solo agregar. Mira, a sonarme porque ya no puedo ni hablar. Bueno. A ver. Dice: con solo agregar un código puedes ver el perfil de Mark Zuckerberg. Capaz no sabías esta curiosidad de Facebook, pero existe un código para ver el perfil real del creador de la red social. Solo debes agregar cuatro al url de facebook.com y te llevará al perfil de Max Zuckerberg. Yo no tenía ni idea de eso. Dice, otro. Dice, Michael Jackson iba a asistir a una reunión en una de las Torres Gemelas, pero se quedó dormido. Vaya a ver si eso sea real, ¿no? Todos recordamos el terrible atentado de las Torres Gemelas en el año 2001. Sin embargo, hay un dato interesante de este hecho que está ligado al rey del Pop. Se dice que ese día Michael Jackson tenía una reunión en uno de los rascacielos, pero el concierto del día anterior en el Madison Square Garden lo dejó tan agotado que no asistió a la reunión planeada. O sea que se salvó. ¿Que ¿La mamá de quién? Michael Jackson tenía un concierto, dice...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 Si fue cierto, salvó. A lo mejor le dijeron, este, no vayas. Porque, o sea, sí, eso fue completamente. O, le, o lo vieron tan cansado que le dijeron, no, no vaya, pues no es tan importante y listo. Pues. No, yo creo que, o sea, que le dijeron, güey, no vayas. No vayas, tú no vayas. Porque, pues sí se vio planeado lo de las Torres Gemelas. Porque, no sé, murieron muchas personas, pero ni una persona de, famosa, ¿no? de famosa de renombre no. son las, eh, pues, las torres súper importantísimas ¿no sí sí o sea, no. eso fue planificado eso fue el autoatentado. Eh, tenemos aquí más más datos de uh, Ripley, aunque usted no lo crea yo lo cuento, cuento uno rápido uh -huh. dice bushi tiene un récord Guinness por vender los jeans más caros Sabemos que las prendas de la casa de la diseñadora Gucci son muy cotizadas y de alto rango en el mundo de la moda Pero una curiosidad de esta marca es que cuenta con un récord Guinness por vender los jeans más caros de todo el mundo Ya que un par de pantalones de esta marca vale $3,314 ¿Por qué vale tanto? Porque se les dio la gana ya porque no dice nada más. Dice, por vender los 10 más caros del mundo, ya que un par de pantalones de esta marca valen 3,314 dólares. Uy, no. Eso, aunque usted no lo crea, sí, de replay. Aquí tenemos otro que dice, Herbert Bowling de White Rye, Tennessee puede echar humo por los oídos sin estar enojado. O sea, se tapa la nariz, sopla, con la boca cerrada y saca humo por los oídos. ¿Cómo puede ser posible esto? Es que todo está conectado. ¿Pero por qué humo? No será humo, será vapor. Debe ser vapor, sí. ¿Verdad? Sí. Porque humo, a no ser de que se meta un cigarrillo. Vapor. <risa> Pero... O sea, que se tapa la nariz y la boca, y sopla y le sale vapor por los oídos. Herbert Oh, raro, ¿no? Raro. Sí, es el vapor. Acá tenemos otro que dice: eh, Para conmemorar que su padre se salvó de morir ahogado, un niño de Cauca Drop en las islas Fiji recibió el nombre de Solomone. <risa> que significa? El secretario suplente de asuntos internos de Fiji llegó con que en la playa desde una nave que hundía en Baturlele. o sea, sí se llama. Bueno, lo dijiste bien, ¿cómo fue? Otra vez. <risa> Recibió el nombre de Solomone. ¿Mm? ahorita salen espíritus así uh. <risa> ¡Órale! que no? significa el secretario suplente de asuntos internos de Fiji, llegó con bien a la playa desde una nave que se hundía en Batulele ¿Mm? wow. eso significa, así le pusieron ¿Significa hola? para conmemorar <risa> que su padre se salvó de morir ahogado a su madre Solomón <risa> qué raro eso, ¿no? ¡Órale! Son en espíritus así bailando. Tuturu, tuturu. Mañana, si Shakira viera esta nota, se inventaba una pinche canción. Ah, pues ¿Verdad? Sí, sí a sí. Shakira le gustan. Pues sí, inventa todo. Le gustan las, las palabras raras. Guaca, guaca, guaca. <ríe> Se inventara ese, ¿no? Uh -huh. Shakira, ya tengo, ya tengo tu próximo éxito. El nombre de este niño. Sería interesante ver los nombres de. de no sigas evocando espíritus, dice. Los nombres, ¿no? Porque hay muchos hay, nombres raros. Hay un video de un niño por allá africano que le preguntan cómo es tu nombre y empieza abuelo y abuelo y ¿En serio? Uy, sí. ¿No será como este? Mira, Pero, aquí pero chistosísimo es que otra vez y el niño, ¿En serio? Sí, te voy a mostrar ese video, es muy chistoso. Ese es el niño que está ahí. Eh, a ver, es que no se alcanza a ver la escritura. Ahí está. Espérate a ver si lo encuentro. Solomón, eh. Eso. En, en resumen, eh, guaca, guaca, eh eh, saminan, eh, saminan. ¿Esto es África? Sí, ese mismo. Mira, ya lo encontré <coughs> para ver. que lo vean. Está bueno. A ver, ponlo en el WhatsApp para poder verlo. Dice, el niño con el nombre más difícil de África. Ahí te lo paso. A ver. Vamos a ver. Compartir. WhatsApp. No, listo. Ahí va. Ay, ah, pero me mandaste el link, ¿no? Sí. Ah. Pues es de YouTube. Sí. Y el niño empieza a bully, bully, bully. Tengo que hacer algo aquí entonces. Vamos a quitar. Dejar de compartir. Presentar. Compartir pantalla. Compartir pantalla. El niño con nombre más difícil. A ver, vamos a ponerle pausa aquí. Y vamos a ponerlo acá ¿Qué es mi nombre? Mi nombre es la Kwaza, ¿Qué es mi nombre? ¿Qué es mi ¿Qué es mi es mi nombre? es mi nombre? mi nombre? es mi Kwaza, mi Quaza waza kwaku ko la quaza dablaza. Jesus, how you spell him? For school, I know the right name for my book. Even for my, even for my test, I know the right name. My dad and cousin, I know the right name. Everybody at my school, they know respect my name. My mom and papa, they don't respect my name. Come on, let me help you spell him. Quaza waza kwaku kwala, la quaza dablaza. Jesus, die. ¿Qué <manyi> oh, te <truh> ¿what do you call ¿Qué te again? <manyi> Hay otro de un man más grande dice como un gargajo. Sí, exacto. Será pariente de o w hueve, w w w hueve, hueve, hueve, w hueve, w w w w w w w w w w w w w w eh, y el cuñado solo que usaba que le cae, sí, el cuenca, cuenca. ¿no? Su apodo es. Su apodo es. Ey, ¿Y ya, no? Imagínate. Sí. Venga pues, acá. Muy bien. Aquí tenemos. Eh, tengo otro. otro? otro? Dice: China es el país que utiliza más Internet. Finalmente, un dato curioso tecnológico es sobre qué países son los que más utilizan Internet. Y el primero es China, con 721 millones de usuarios. India, 462 millones. Y Estados Unidos, con 281 millones, según las estadísticas de Internet. O, o sea, sea, los chinos son los que más usan. Pues es que son más, es el uh -huh. país más poblado. Después India, claro. El segundo, más, el segundo, más país, digo, el segundo país más grande. <ríe> No es país. El segundo más país, no es país, digo, el segundo país más grande, este China, el primero con mayor población, pues seguro sí, son todos, todo lo que tenga que ver con más China. Dice otro, ¿Sabías que los 10 minutos en una cita son mentiras? Aunque suene un poco fuera de lo común y quizás un poco desconcertado, pero varios estudios y psicólogos han declarado que los primeros 10 minutos en la primera cita son de puras mentiras. Pues este dato curioso del amor está ligado a que en estos minutos de la cita la persona quiere sorprender a la otra y hacer que se sienta a gusto con ella. O sea que cuando wow. tenemos una primera cita, este, los mentimos. Los primeros 10 minutos mentimos. Miente. Choker, oh, eh, no, pero... te mando un abrazote ahí en TikTok mi hermano, gracias por estar esta noche aquí con nosotros compartiendo estos datos curiosos de aunque usted no lo crea 10 diez minutos diez minutos de mentiras de pura mentira. al no, principio yo... de una cita y después toda la vida ¿cuántas mentiras no, no habrán? no, porque los primeros diez minutos bueno, le hice mentiras, pero ya después con el tiempo ya se va uno dando cuenta de que lo que le dijo en los 10 minutos era mentira entonces ya no, ya uno se da cuenta de que oh, me mintió, no era así como me dijo en los 10 minutos yo miento toda la cita, dice esa, Sarakai, toda la cita Sarakai miente toda la cita, así que si ya vieron a Sarakai ahí en los comentarios, tengan cuidado con ella, porque les va a mentir miénteme Pinocho, va a decir va a decir Sarakai miente, miénteme Pinocho en mi casa nada de mentiras, dice Jano, Sarabia. Todo, Simotep, eh, saludos, saludos. Pues no, Simotep. me parece muy feo. O sea, bueno, está bien eh, los 10 minutos de mentiras, pero es que no, después se dan cuenta. O sea, no. Mira, aquí, ¿Para qué? O sea, ¿para qué? O sea, no, no sirve de nada porque cae uno como un mentiroso ya después. Entonces. Sí, no. chingo, mienten. Mienten todo el tiempo. Todo, o sea, hasta en las fotos. Todos los días están mintiendo. Este, este planeta, esta sociedad está es hecha y construida a base de mentiras. Todo es falso. Todo es una mentira. Yo no te miento. Ya estás mintiendo, fíjate. Eso fue, ya estás mintiendo. Yo no te miento. ¿Qué, ¿En qué te has dado cuenta de que yo te miento? Nada, a, no, porque si yo te hubiera mentido los 10.000 mil primeros minutos, ya te hubieras dado cuenta después de que, ah, me mintió en esto, en esto, porque obviamente tú me vas a conocer. Tú. Vamos a otro dato de, aunque usted no lo crea, de Holstein, Alemania, Catherine Reimers mudó dientes en tres ocasiones. La última a los 92 años de edad. A los 92 años de edad. Como los tiburones. Le nacieron. ¿Cómo que a los tiburones qué? Se les cayó un diente y pum, le sale otro. ¿A boca? Sí. No sabía. Pero esa señora de Holstein, Alemania. Qué raro. Le nacieron tres veces dientes. Los de leche, los, los normales uh -huh. y después de los normales. Qué ¿Por qué? Eh, por ahí, este, ¿cómo se llama esta muchacha del, en el WhatsApp? En el WhatsApp, en el Facebook. Está. ¿America? Dalia Goretti. Dalia Goretti es dentista. Que nos explique, que nos explique cómo es que le pudieron haber crecido nuevamente los dientes tenía buen calcio eh, es que supongo que no, es que ni así supongo que son un células cuando las células van formando los dientes no sé por qué se caigan esos llamados dientes de leche a mí se me hacen bien extraño que, o sea, de las cosas más extrañas del ser humano que, que le crezcan dientes y que se le caigan y que le nazcan otros eso a mí se me hace extraterrestre son células que forman sí. los dientes uh -huh. ¿por qué una tercera vez le te tuvo que haber nacido los dientes? Pues tenía dientes supernumerarios o dientes de más, dice Dalia. Claro, detrás de los dientes, o sea, como los bebés, o sea, ya los niños, ya empiezan a llegar con los dientes arriba de los otros, ¿no? Sí, Supernumerarios. caen de leche y ya crecen los otros. Sí, Dalia dice A esta que... señora se es, le cayeron perdón. sus dientes y ya detrás tenía los otros. Sí, es que... O sea, ya, a... había, ya tenía más. ¿no? Es que... Eh, ya. mamá. Eh, eh, <risa> este, sí, que dice, como dice Dalia Moretti que tenía dientes supernumerarios. Eh, a veces no, no sabemos si ustedes hicieran una radiografía, muchos saldrían que tienen dientes supernumerarios es decir dientes que están arriba de los otros dientes uh -huh. las células forman otros dientes que no erupcionan pero a esta viejita entonces seguramente cuando se le cayeron pues quizá como ya había espacio los supernumerarios bajaron uh -huh. yo tengo un supernumerario a mí me hicieron una radiografía ahora que me hicieron tratamiento y me detectaron un supernumerario aquí en la mitad. ¿En serio? Tengo un diente de supernumerario. Aquí arriba lo tengo. No te lo, sacar? lo tengo entre el cráneo, bueno, y el hueso ahí. ¿eh? Este, pues me dijo que si, que si lo sacábamos, le dije, pues si no molesta, ¿para qué lo, ¿Mm? le hacemos una cirugía? Qué raro. Bueno. Es sí. un mesiodental, dice. Pero los tiburones también se les cae un diente y les le sale otro, Ah, sí. Uh -huh. los tiburones no sabía ¿a los perros no les pasará lo mismo? no, no, los perritos no, no tienen eso, pero quizás puedan tener algo así y les salgan. Uh -huh. pero los tiburones sí pierden un diente y vuelven y les salen dice Francisco Sanas ¿o sea que tienes un diente ahí atorado? sí, o sea, no, no, no se ve está por dentro o sea, ni siquiera se ve, no sale por ningún lado, no se ve nada pero en la radiografía se ve que tengo un, un diente arriba de los que tengo acá ah, eh, ah, y esto me recordó a un caso extraño. que leí sobre cráneos encontrados con doble hilera de dientes Ajá. doble hilera de dientes nacen con más dientes ¿Mm? no manches es doble hilera de dientes ¿Mm? y creo que se lo sacan ¿no? bueno o sea en ese caso fue encontraron cráneos Cráneos con doble hilera de dientes. Pero han nacido niños que han nacido con varias hileras de dientes y se los han tenido que sacar. Ah, sí. pues no sé, a lo mejor. Uh -huh. Pero en ¿sí? esa época, obviamente, pues no, yo creo que se aguantarían así, uy, no, qué peor. Dalia Goretti, pues debe saber si si, sí. Si, si, ah, debe de conocer casos así extremos de dientes supernumerarios, ¿no? Claro, pues en si los odontólogos deben saber, sí. Sí. O imagínate cada cosa que ven los odontólogos, o sea. En la boca. Uf, mucha chingo, cosa. chingo de cosas bien feas, ¿no? Mucha cosa. No solo de los dientes, también de la garganta, del, sí. de la carne alrededor y todo eso. Dice aquí Francisco Salas Maturaya. Yo supe una historia de alguien que tenía como un diente o colmillo y que aún se hizo algo muy grave a su pareja. ¿La mordió como un vampiro sí. ¿o qué? Alguien que tenía como un <risa> diente o colmillo. Pues es que puede ser eh, que les puedan hacer un, un diente en el paladar. Un diente sí, en bien. el paladar. Sí, sí pueden salir dientes en el paladar. Está cabrón, ¿verdad? ¿eh? Sí. Bueno, aunque usted no lo crea, The replay, La última nota de esta noche, de, aunque usted no lo crea, que vamos a tener más sesiones después, aunque usted no lo crea, porque apenas dijimos algunas, eh, son dos horas de transmisión Andrea, ¿quieres decirnos la última? Sí, dice la increíble etapa del enamoramiento solo dura tres meses una curiosidad del amor es que solo estás enamorada de tu pareja tres meses ya después de ese tiempo la persona se muestra tal como es resaltando todos sus lados buenos y malos así que si tus relaciones no duran más, no duran más de ese tiempo debe es ser por esta razón <risa> uh -huh. Imagínate que quieren que nos casemos para siempre pero es que también dicen que ya después de creo que de los dos tres años ya la persona está ya es diferente o sea, son, o sea creo que dicen que son varias etapas no o sea pero son varias etapas creo que son tres etapas del enamoramiento o de la relación en pareja sí o sea sigue la, la del enamoramiento eh, otra y otra bueno, por eso hay parejas que duran porque pasan esas tres etapas, y ni siquiera se dan cuenta pero sí pasan esas tres etapas y por eso es que duran, hay parejas que duran mucho bueno, pues eh, déjame ver si les digo una otra. última o si no ya no eh, a ver, una no, última no, te digo otra No, vamos a ver una última dicha queda un minuto y como ya los extrañaba ah, está bueno a ver. Lo digo rápido. ¿Otro de amor? No. No. <risa> <risa> existen lugares... <risa> A ver. No. No, porque no. Dice, existen lugares en el mundo donde está prohibido morirse. O sea, ah, cabrón. No, se pueden morir. ¿Ah, chinga, ¿Por qué? A ver, a ver, a ver, ¿cómo es eso? Puede sonar un poco loco, pero un dato curioso del mundo es que existen cuatro ciudades donde está prohibido morirse. Dos de ellas creen que los cuerpos no se descomponen y que solo la persona debe estar en el hielo. Además, en una, de estas, una, en una de las ciudades, el alcalde declaró lo siguiente. Está prohibido para los residentes ir más allá de los límites de la vida terrenal. Ir a la vida después de la muerte. Estos lugares son Isla de Itsukushima, Japón. Noruega, Bien, Noruega. Falciano del Falciano del masico, <risa> Italia. A ver, otra vez, repítelas, porque o sea la gente si sí quiere saber que en qué lugares. No te pueden morir, o sea, no les vaya a llegar la hora de su muerte ahí. No se vayan a ir por allá. Vaya a tener por... un problema legal con eso. A ver, repite otra vez los nombres. Isla de Itsukushima, Japón. Longe Noruega. Ah, lo, lo dije bien. Falciano del Masico, Italia y Sporenx Francia. Sarporenx Francia. Sar Mira, seguro que nadie, nadie va a cometer Bueno, un... no, bueno, no pueden ir a esos lugares de Japón, Noruega, Italia y Francia. juntos. No creo que lleguen por ahí porque si no si no saben este, cómo se llama el lugar, seguro sí. no agarran ningún transporte para allá. ¿Y por qué dice que no se puede morir ahí? No sé. O sea, ¿Por qué está prohibido? Eh, no sé. Dice, dos de ellas creen que los cuerpos no se descomponen y que solo la persona debe estar en el hielo. Pero está bueno averiguar por qué, ¿no? O sea, Exacto. más adentro del por qué no se puede morir la persona debe tener otras, otra, como otra cuestión ahí. Muy bien, lo último, dos horas de transmisión, la última nota dice, una rareza del pasado en un dibujo original de Ripley, en 1530 en Burham, Inglaterra, vivió Edward Bobington, a quien el destino dotó de tres lenguas. No puede ser. Burnham, ¿cómo se llama? Edward Bobington tenía tres lenguas. Mira que está. Dios mío, ese hombre no podía tres, hablar. Tres lenguas. Bl, bl, bl, bl. En la... Ahí está, ahí está, sí se ve el dibujo. Bien, ahí. Tenía tres lenguas. Pero no creo que, que hayan sido funcionales, ¿cierto? No lo sé. Me debemos de, a, a preguntarle a... A dale a Goretti a ver si... <risa> eso de tres lenguas. Una malformación ahí, pero no. Dice Elena, eso me interesa. <risa> ¡Saco! Eche, Elena. Uy, eso está muy chistoso. La ¿no? no, chale, Elena. Lo que, <risa> lo que hay que ver, acá. Eso sería doloroso, dice ahorita ¿Qué? ¿Qué sería doloroso? Tres lenguas y dos... Pues que afortunada la esposa de ese sujeto. ¿Cómo no? No, o sea, un Pero rato no más. creo que le sirvan para nada. O sea, hay... ¿Tres lenguas? Tres lenguas de... Bl bl o sea, si una con una ya llena uno la boca, dos, tres... Bl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 No, o ¿Así? Sea, no, Tendría es que hablar. Horrible, ¿no? Yo no creo que Pero, esta no, persona no, hablara bien. No, no, no, no, no, tenía su problema. Sí, tenía su problema. <risa> ah, ah. Bueno, mañana de qué vamos a hablar. Tú no ¿tú sabes, moza. Mañana vas a no, de las cosas. Están de las plantas, pero nosotros hablamos de los UPAs, ¿no? ¿Ya? Sí, uh -huh. No me acuerdo. Bueno. Tú hablaste de esta máquina, de la máquina encontrada en el mar. Ah. ¿Sí ¿Te acuerdas? Sí. Ah. Eh, de las plantas, sí. Mañana, especialísimo capítulo de Relatos Oscuros, porque tendremos el tema de las plantas y los fenómenos paranormales ¿Eh? Qué, qué, eso sí, seguro va a estar interesante plantas y fenómenos paranormales el día de mañana esto no lo ven en ningún lado, en ningún lado, ningún pichi, podcastero ni investigador paranormal, nadie habla de plantas y paranormal mañana les vamos a dar una cátedra a todos ustedes, porque los queremos mucho y gracias por apoyarnos con el pago del, del StreamYard, gente. Gracias. En Paypal nos pueden ayudar para que, pues, obviamente podamos pagar el mes la mensualidad de StreamYard y podamos transmitir como se debe. Gracias a todos. Los queremos mucho. Bye, y nos bye, vemos bye. El día de mañana. Espero que estén muy bien. Abrazos a todos. Bye, Bye, Andrew. Bye Halo, bye ghost bye chilanguita. chilanguita Buenas noches, descansen. Y ah, sí, adiós gente de TikTok. Abrazos hasta mañana. Descansen. Sí, creo que me no, yo lo dejaría ahí y no hombre. No, qué cosas me escucharían decir después del programa. Bye gente, descansen. Hasta mañana. Cada noche nos internamos en las frías y solitarias profundidades de lo desconocido. En la búsqueda incesante de los escalofríos que nos provoca la curiosidad del saber que hay más allá. Voy a darle de